Estás entrando a Larkemoon Larkemoon Larkemoon El universo oculto de Oxlack Investigador Larkemoon Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos, disculpen la hora. Ya es bastante, es bastante tarde, pero vamos a hacer la transmisión. Eh, tuve ahí un, un este pues una discusión, eh, en, y pues por eso estoy entrando a esta hora, ¿no? Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Awitz y también al maestro Martín. Hoy vamos a hablar sobre la muerte. Espero que, que, que, que todo salga bien. Vamos a voy a mandarle el link al maestro Martín y al maestro Awitz para que entren al estudio. Uh, hay una mosca aquí que me está, es un mosquito. También le vamos a dar la bienvenida a nuestra maestra, nuestra maestra Angie, la maestra Angie, maestro Néstor y maestro Awitz, para que entren a la transmisión esta noche, no hay más, eh, no hay más eh, pre preludio, vamos a ir directamente con ellos, ya les mandé el link y pues bueno, bienvenido, gracias por estar todos acá. Vamos a esperar a que entre la gente eh, y también pues los maestros. Saludos a gusto a la Cruz David, a Leo, a Chamoquín, a Gian, a Juan, a Eduardo, gracias. Juan Chamoquín. Maru, un abrazo, a La Larva. Eduardo Tolentino, gracias. Juan Carlos también, Chamoquín, gracias. Ale Moreno, gracias. Ivonne Martínez, San Juan, gracias, Ana González, gracias, Batman, gracias, hola mi querido Ox, un saludo y espero que estés bien, gracias, Maidana, mi hermano, un abrazote hasta Argentina, qué bueno verte mi hermano, saludos hasta Argentina, abrazotes, estamos esperando a que, bueno, ya en realidad me estaban esperando Awitz, el maestro Martín, Angie, eh, pero bueno, 30 minutitos, una disculpa enorme por, por entrar, 30 minutitos tarde, eh, Tene, un abrazo a Rigo Ruiz también, gracias a Chaos, a Matías, a Micael Andrade, gracias, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a toda la gente por, por sus superchats. Mariana Rodríguez, ¿cómo estás? padre Mariana, un abrazo, Alexa, gracias, Carlos, Smile, gracias. No lo no tengo claro. No te hablé a ti, no, no te hablé a ti. Igual Hernández, saludos. A Dalia Goretti, hola, ¿cómo estás, Dalia? Bienvenida, Ferchop, Mario Ponce también. Eh, Eric Stark, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuándo vienes a Puebla otra vez? Pues a lo mejor eh, cierro una, un evento en Puebla. Y si sí, si, estaré, estaré en Puebla en noviembre, que sería como 5. 5 de noviembre estaría en Puebla. Así que ojalá se cierre para que estemos por allá y nos conozcamos. Estaría muy padre. Gracias a Juan Molinas, un abrazo, eh, 10 pesos paraguayos, diez mil pesos paraguayos, saludos, Ox, un, unos guaraníes para amenizar, qué buena onda, qué buena onda mi amigo Juan Molinas, por 10 pesos eh, paraguayos, gracias, buenas noches Vicky Mondragón, cómo estás Vicky, Ivonne Hernández, saludos, Jorge García, gracias, eh, eh, soy Pablo Maidana, me afeité los bigotes y me veo de quince, eh, sí, sabes, me pareció muy extraño mi hermano. Cuando te vi, eh, dije, esa foto no, no no se parece a él, pero bueno, pues es, es Maidana. Pablo bueno, Maidana, pero sí, sí, sí, con la rasurada te ves muy diferente, mi hermano. Estuvo bien que te haya rasurado, te ves muy bien. Saludos hasta Argentina. Carlos Gómez, gracias. Juan Carlos, gracias. Eh, gracias, a Carlotina. Eh, gracias, sí, eh, RC, gracias. Gracias gracias a Facu Carp, gracias, gracias Facu, el chico escritor, Deep, gracias, de mis Reyes también, saludos, saludos, ¿cómo estás el chico escritor? Saludos, eh, Maru, un abrazo, Maru, ¿cómo estás? Ya mandé los links a los maestros, pero no sé, por, a ver, voy a ver qué, qué pasa con los maestros, porque no entran? Deja cambio de modem, o sea, me entré media hora tarde, Awitz y el maestro Martín ya lo vieron y no entran, y yangy dice que que deja cambio de modem, entonces, no sé, a mí ya, ya está entrando, gracias. Eh, el invitado que hubiera estado genial es Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, lo pongo por arriba de Carlos Trejo y a nivel de Maussan. Gracias por saludarme, te sigo hace mucho tiempo, gracias Carlos Gómez, un abrazo, Diego Cosplays, un abrazo, gracias. Saludos a Facu, a ZKR, gracias, a Karina Nava, ¿cómo estás Karina? Buenas noches. Matías, Aimura Patusay, gracias, eh, Dios Maligno, gracias, Vicky Mondragón, a la gente de Patreon, le, a mis, mis patrones en Patreon, les, les voy a decir qué, qué fue lo que sucedió, qué es lo que tengo, eh, eh, pues ya saben que a, a ahí en Patreon les cuento todo, no quisiera decirlo aquí en vivo, pero, pues, a los de Patreon les voy a decir, pues, ¿qué tengo y qué pasó, no? Porque veo que me están preguntando qué, qué, qué tengo y qué, qué pasó, que si estoy bien. A la gente de Patreon, es que es bastante personal, es bastante personal lo que tengo que decir, y bueno, pues, a mis patrones, pues, ahora sí que, que les, les debo, les debo la información de lo que tenga eh, Ana González, un abrazo. Eh, tengo um, una sorpresa para el jueves, una súper sorpresa que, uh, que se van, de verdad, de verdad, se van a súper sorprender. Uh, a mí me costó, a mí me costó esa sorpresa. Bueno, no, no voy a decir, no voy a decir nada. Vamos a invitar a Aguiz. ¿Cómo estás, Bienvenido, buenas Hola, Oxla, ¿cómo estás? Bien, Awitz, buenas noches. Vamos a poner también al maestro Martín. ¿Cómo está, maestro Martín? Gracias, Noemí G. Te manda tu amigo Pucho del Pucho. ¿Y por qué por qué te llamas, Noemí? Y dices que eres Pucho del Pucho. Gracias, Noemí, gracias. Martín, maestro Martín, buenas noches. No lo escuchamos, maestro Martín. Solamente falta nuestra maestra Angie. Esta noche eh, esta noche va a estar la maestra Angie también, por primera vez aquí en el programa. Luis Hidalgo, un abrazo, mi hermano. Saludos a Daft Punk, también a Fernando Pineda, a John Piratón, gracias. A Gian HM, gracias por estar acá, Gian. Un abrazo. Eh, Maestro Martín, ¿no, no nos escucha, Maestro Martín. Hola, Maestro Martín. No nos escucha, el Maestro Martín. Gracias, Tú sientes sí mucho, amigo Slack ya ya te escucho, ya te escucho a ver, háblame Maestro Martín el Maestro Martín tiene a ver, activar el micrófono, activa tu micrófono Maestro Martín, lo tiene desactivado active el micrófono Maestro Martín que no está conectado su micrófono, dice Maestro Martín, no está conectado su micrófono, ya se fue el Maestro Martín, dice que ahorita entra, eh, y también estamos esperando, pues, a que venga eh, nuestra Maestra Angie, que es la primera vez que, que va a entrar aquí a la transmisión, la larva, Dracula Carra. Ramírez, saludos de la Cruz David, gracias por estar acá, Enrique Díaz Fajardo. Dayana Argüello, un abrazo. Dayana Rosy García Terapias, Oxlack, un gusto estar contigo como todas las noches. Elena, gracias. Un abrazo, Elena, ¿cómo estás? Lobo Lobito, gracias. Ulises Gómez Pérez, gracias. Pelida Aguilés, Pelida Aguil Aqu Aquiles, perdón, Pélida Aquiles, saludos. Fénix11, un abrazo. Kip, Anónimo00 Sánchez, gracias. Lalo Rodríguez, Jordi El Niño Joya, un saludo. Sue Tandy, gracias. Francis, Isaac, J.M., Luis Camio, bienvenidos a toda la gente que está uniendo, son las 11.43 de la noche, es sabadito, mucha gente está en casa ahorita, despierto, Chilanguita Gandhi, ¿cómo estás Chilanguita? Eh, sos lo más mi querido, gracias Maidana, cada vez que visito a mi hermano le comento lo que pasó en el vivo, de verdad, pero darle cuentas lo que pasó en el en vivo, soy bien afortunado por estar siempre en tus en qué buena onda m? mi buen amigo Maidana. Qué, qué buena onda y mira qué, qué este pues eh, bonito que, que le cuentes de lo que pasó en la transmisión a tu hermano gracias eso me hace sentir me hace sentir bonito gracias pablo maidana gracias mi hermano espero que estés pasando tu, tu duelo eh, poco a poco y que, que pronto llegues a, a tener paz mi hermano un abrazote Esperamos que sea una noche inolvidable, dice Fénix 11, esperamos que sí, el maestro eh, Martín todavía no puede, maestro Martín, su micro, su micrófono. ¿Por qué no se conecta desde su teléfono, maestro Martín, para que no haya ningún problema? Porque desde su computadora parece que no tiene conectado su micrófono. Fernando Pineda, un abrazo, gracias, Chamoquín. Gracias, estilo. gracias, Alec. Gracias, Juan Molinas. Gracias, Lobito. Gracias, Maru. Eh, ¿Cómo estás, Evelyn? Saludos. Chaos, doctor Gunner, Enrique Desfajardo. Dice: si Mándale el link al maestro Néstor, que entre en el lugar de la invitada, que no llega. No sé por qué no llega la invitada. Ya se espantó, se espantó la invitada. No puede ser. Eh bueno, está interfiriendo. ¿Cómo estás, Awitz? Buenas noches. Aquí, bien, gracias. Muy bien. Aniel Max nos mandó 100 pesotes, dice, ¿qué tal, bro? Aquí ando como cada transmisión, ánimo, bro. Un fuerte abrazo y saludos a todos los del chat. Aniel Max, ¿por qué no te suscribes al Patreon? Para... para que... pues escuches lo que tengo que decir en Patreon. ¿Por qué no te suscribes, mi buen amigo Aniel Max? Sería importante saber tu opinión. Oh, oh. Gracias, Eduardo Valentino, Cristian. Gracias, De la Cruz David. Oxlack, ¿capturaste el alien Paul? Eh, no, no, no. ¿Cuál alien Paul? Enrique Díaz Fajardo, eh, el maestro Martín se vuelve a ir. Ya eh, ven, hubiéramos checado eso antes de iniciar la transmisión. Solamente está el maestro Awitz. El, el maestro Martín. No, no, le voy a poder contestar por acá. Tiene que conectarse con el link que le di. Entonces, eh, pues si no, usted solamente, Maestro Awitz, tanto tiempo y tanta, tanto mensaje para que hiciéramos esta transmisión y solamente usted Maestro, Ma usted, Maestro Awitz, es el único que puede entrar. ¿Cómo está? Pues aquí estoy esperando, Martín, ¿no? un segundito. Maestro Awitz, usted solito puede con la transmisión, puede, si quiere podemos empezar. Pues sí, nada más que ahorita como que Martín me anda, estoy checando el teléfono, me está diciendo que, no le funciona el, el, audio. Sí. ok, pero usted, usted puede platicarnos ya, podemos empezar con usted, Maestro Awitz. Pues sí. Es que ahora sí que, pues no sé qué por dónde quieres que empiece, que quieres que, si me quieres preguntar algo personal de la muerte. Me gustaría que hiciera una introducción sobre la muerte, Maestro Awitz, para, para empezar a calentar motores. Oh, wow. Oh, wow. Eh, a ver, eh, a ver, ¿está alguien con usted, Maestro Awitz? No, no, bueno, nada no, más aquí el perro en el cuarto, pero aquí me está diciendo Martín: los escucho, pero se me desconecta el micrófono, el micrófono. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta Martín. Que se conecte desde su celular, solamente le tiene que dar clic al enlace y se conecta desde su celular. Martín, dice que Oxlack que nada más tienes que conectarte, o sea, apretaré el, al enlace que te mandó. Y que eso es básicamente todo. Nada más le das a aceptar y ya. En su Deberías... teléfono. En su teléfono. su teléfono. O sea, hazlo directamente en el teléfono. Este, de... No lo hagas a través de la computadora a ver si te funciona. Ahorita se me cayó el teléfono. Y nada más mira lo que pasó. Esto. No sé si ya está entrando la, está entrando la maestra Angie. Ya está entrando la maestra Angie. Así que vamos a darle la bienvenida a la maestra Angie también. Buenas noches maestra Angie, cómo está? ¿Qué onda bien apurada tú crees? ¿Qué onda Rosita? ¿Cómo están todos? Pues muy bien. Ya nada más esperando al último invitado, pero yo digo que podemos iniciar nosotros ya con con cosas de la muerte Qué emoción este, una disculpa racita porque acá está lloviendo un buen aquí en mi rancho y pues he tenido problemas así con la transmisión y ya sabes cambiar a datos móviles y y pues uno aquí de hecho tuve que salirme me voy a mojarme ya una bien arregladita y la fregada y valimos grillo ¿de dónde, de dónde eres Angie? de León, Guanajuato ¿de dónde parezco? Ah es que hablas un poco más norteña siempre me dicen, siempre me dicen de que si, tengo mucha familia, fíjate allá, de que si soy del norte o así, pero no, no, no soy por la altura y así, pero no orgullosamente guanajuatense bueno, acá, panza muy verde, bien. panza verde, muy, muy, sí. muy panza verde, mucho, demasiado, ay me estoy lastimando el ojo, permíteme bueno, eh, maestro Awitz, le presento a la maestra Angie, eh, maestra Angie le presento al maestro Awitz. Hola, Hola un placer. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. El gusto es mío, Awitz. Ya, ¿desde cuándo sigues a Oxlack? Híjole, ¿qué crees? Que yo seguía mucho su contenido sin yo saber que era él. O sea, yo me hago suscriptora a raíz de lo de esto de la pandemia, ya me hago suscriptora de él, pero este yo ya lo seguía desde hace, o sea, sus videos y muchísimas cosas. Desde la onda de Víctor, Bada Ah, Así ya, desde Badabum. No, sé, de... no, fíjate que mucho antes, mucho antes ya había visto videos tuyos. Este, con, pero en otros Con otros nombres de canal Creo eran Cuando desmentiste Extranormal Y te tumbaron ese canal Oh, ya tiene mucho Sí, ya tiene bastante tiempo Qué padre. Sí, que bastante Sigas el canal, qué padre Y que sigas aquí después de tantos años Y bueno, mira, ahora ya vas a, a participar Que va a ser interesante lo que, lo que Digan, yo digo que al maestro Martín Ya no lo esperemos ya fue bastante tiempo. Awitz, ah, por favor, puedes iniciar con la introducción sobre la muerte para calentar motores. Bueno, voy a ir empezando a ver en lo que Martín entra o no entra, porque está diciendo que está tratando a través de su teléfono y que no puede. Pero eh, pues, sí, dime. Sí, pero, pero no tiene nada. O sea, si él entra o no entra, tú, tú, usted, maestro Awitz puede hablar, sí, ¿verdad? Sí, se sí puede hablar. Perfecto. Este, bueno, sí, porque lo que pasa es que yo iba a contar unas cosas y el otras, pero bueno. Eh, Usted pues, me dijo bueno, que iba a hablar muerte. sobre la muerte, Aguiz. Sí, sí, exactamente, y eso, es lo, y eso es lo que voy a hacer. Pues mira, eh, ahora que habló este... ¿cómo, le, ¿Cómo se llamaba este hechicero negro, Capricornio negro, me parece? Capricornio pues, la, negro. Sí, Capricornio sí, Negro. Ajá. Sí, sí. Les habló de la muerte, pero a pesar de que él tiene contacto con la muerte y sabe mucho de lo que es la magia negra, pues aparentemente no conoce realmente quién es la muerte, quién es este ser. Este, él dice que, pues, que la muerte es este, pues, una deidad este, femenina, ¿no? Y que muchos la ven como una, como una, ah, sí, un ser femenino, pero realmente es un ser masculino. Este, de hecho, hay dos muertes. El, la primera muerte es la que todos conocen como la Santa Muerte, la Parca, tiene varios apodos. Este, el ángel de la muerte, eh, pero, pues, es un ser que no le gusta que le llamen santa, porque no es un ser femenino, eh, prefiere que le digan la muerte, la parca o el rey de los de los muertos, y, ¿Sí? este, y este ser este pues habita en este mundo. Este, de y, y además de que eh, él vive en lo que es en el purgatorio, o sea, su terreno es en el purgatorio. Este, él es, es donde él habita, pero él principalmente se encarga de recolectar las almas de este mundo, y la otra muerte es una deidad que está más allá de la comprensión, yo no la conozco como tal, lo único que he escuchado de esta muerte es que, a diferencia de la otra muerte, este es un, como una especie de dios en el cual este se dedica a recolectar almas de otros mundos de otros mundos, este en este universo, en otros universos, en otros planos, en otras realidades, este es un ser que, que prácticamente está este, casi en todas partes. Es okay, un, es uno, ¿sí? Vamos a escuchar ahora la. La introducción de Angie sobre la muerte. Angie, maestra Angie, bienvenida. Buenas noches. Las primeras palabras de usted en estas transmisiones las queremos escuchar. Hola. Bueno, mira, pues para mí la muerte, eh, yo vengo más, venía más así como en la parte de, de, del del público, no, de los seguidores. Para mí la muerte como todo, pues es dejar tu cuerpo físico. Depende de tu religión, pues tu alma trasciende. Y es este precisamente hay las versiones de la reencarnación, de yo sí creo que haya, que haya una reencarnación. Menciona Odwit lo de un purgatorio, un purgatorio que, bueno, este al parecer es donde van las almas a pagar sus penas. Yo siento que inclusive en la Biblia lo, lo menciona, bueno, aquí pagamos... Lo bueno y lo y lo malo que hagamos, ¿no? Y también lo menciona eh, Leonardo da Vinci en eh, los siete círculos de, de hacia hacia el infierno, este, uno de ellos, pues es precisamente el purgatorio. A eh, los creyentes de la iglesia católica es así como que Martín dice que ya entró, este eh, es así como pues Precisamente hasta las ánimas del purgatorio hay quienes le ofrecen una ofrenda para, para que les concedan eh, una, un, un milagro, esa es otra opción. La otra es, bueno, se ha presentado como una mujer ya que se ha documentado o hay testimonios de las personas quienes la han visto. O sea, en este mundo paranormal la, la han mostrado tal cual desde hace muchos años y décadas y siglos la han visto. Es por eso que se pone una figura. Santa la santifican, este, bueno, yo lo respeto a todo como, bueno, yo personalmente y no me gustaría encontrarlo al innombrable mayor pero hay este, en lo que nosotros conocemos de un demonio, de personajes, de bajo astral, etcétera, entonces está ella para ¿Hola? precisamente quien la sigue, ¿sí me explico? O sea, este la imagen así, yo no sé si el demonio tenga tantos cuernos, etcétera, pero es a las leyendas, a los mitos, pero qué casualidad que cinco continentes, bueno, seis... Este lo, lo determinan de, diferente, de la misma manera. Qué casualidad que en tantas culturas distintas e inclusive asiáticas, orientales, con dioses distintos, este, lo, lo dibujan de la misma manera y a la muerte igual. Entonces yo me baso más, o mi fuente de información es más, al testimonio coloquial, al testimonio popular. ...de que la han visto con la capucha, con la guadaña, etcétera... ...y eso viene siglos y siglos y siglos... ...y encuentras testimonios y encuentras libros en donde basarte... ...y encuentras eh, explicaciones científicas o no paranormales... ...de diferentes países y continentes. Entonces, en este mundo terrenal es por eso que la... la santifican porque bueno o malo... ...cada quien sus gustos, cada quien sus preferencias... Este, pero pues porque les ha ofrecido favores, o sea, les, les ha otorgado milagros. Y así como es una eh, incógnita lo de la Virgen, pero está, hay una Virgen María, hay quien le, le, le, le ha hecho milagros. Entonces, ya yo me voy más por el lado de la fe, no y con las fuentes, de acuerdo a los testimonios de las personas que inclusive han mencionado antes de morir o que cuando hay el desprendimiento de que sabes que yo me morí por tanto tiempo y hay muchísimos testimonios de esto, yo me vi, yo vi una sombra así, vi a fulano de tal, y que es cuando dices, bueno, entras a un purgatorio, no entras, te vas a, a, a condenar, pero pues al final de cuentas, el infierno, bueno, esa es otra cosa, siento que estás aquí, yo siento que hay vida después de la muerte, claro que hay vida, siento que hay personas que encarnan en nuestros seres queridos, que incluso cuando ya están destinados a algo, porque los hay los testimonios. Ok, ok, interesante lo, lo que nos comentas, eh, ya llegó el maestro Martín también, maestro Martín, buenas ¿Me noches. ¿Me escuchas? Sí, te lo escuchamos muy bien, ¿qué nos quiere decir sobre la muerte? De veras, pues mira, para entrar en un contexto, buenas noches al chat, buenas noches a mi maestro Awit y al tío Oxlack. Buenas noches amiga, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, y pues para, gusto. Mí desde, de, la, para mí desde una perspectiva científica, la muerte es, un, es concebida como el término y el límite de la vida, en donde el organismo es incapaz de sostener su homeostasis, sobreviviendo hacia el daño definitivo y el cese de todas las funciones, o sea, cuando zapan se todos tus cinco sentidos. ¿Qué es homeostasis? Tu homeostasis es como una percepción de, de cuando estás vivo y tus cinco sentidos están asimilando a la vida, cuando tú estás consciente de lo que es tu realidad. Eso, o por, ver, por déjeme, así decirlo, déjeme preguntarle a Alexa, Alexa, ¿qué es homeostasis? Segundo criterio, es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Para Alexa, ser, cállate ya. Sí fue lo que usted bueno, dijo más bien. tienes moderación de contenido? Bueno, así concluyendo, es el daño definitivo y el cese de todas las funciones vitales de, prácticamente tus sentidos dejan de funcionar y pierdes conexión con este plano físico abandonando tu cuerpo y pierdes conexión con esta realidad así que por, por así decirlo también se puede decir que es la ausencia completa y permanente de la conciencia la ausencia permanente también de la respiración espontánea también la ausencia de toda la reacción a los estímulos exteriores y a todo tipo de reflejos bueno, y la atrofia de todos los músculos y el fallo de la regulación del cuerpo, así uno muere físicamente. Pero la pregunta seria sería: ¿a dónde va la conciencia? ¿Qué hay después de la muerte? Esa es la verdadera pregunta: ¿qué hay después de, de, la, de morir? Hay muchas Obvio. religiones o culturas que te explican que quizás reencarnas o algo más pero estamos aquí para, para ver qué puede haber, ¿no? Eh, yo les voy a hacer una pregunta y solamente quiero que me respondan sí o no, ¿ok? Primero con Maestro Agüiz. Maestro Agüiz, ¿la muerte es también un ser físico? A ver, ¿me lo vuelves a repetir? Que si la muerte también es un ser físico. Este, sí. Sí es un ser físico, o sea... De hecho, incluso hasta el tiempo también es un ser físico, este, pero ahorita estamos hablando pues, de la muerte y sí, es, sí, es una identidad. Ya te confirmé que de hecho son dos seres que lo representan, que representan la muerte como tal. Ok, maestra eh, Angie, ¿la muerte es un ser físico? No. Ok. Maestro Martín, ¿la muerte es un ser físico? No, es un estado. Maestro ¿Sí? Awitz, bueno, por, por favor dígales por qué eh, eh, a lo mejor los maestros no conocen que la muerte es física, explíqueselos. A ver, yo se los voy a explicar por qué, una cosa es leer libros, ¿verdad?, y, y otra cosa es que te hable la gente del tema, ¿no?, pero otra cosa es, o sea, que tú lo vivas y lo experimentes, y a mí, me ya sea por buena o mala suerte, pues yo me he llegado a topar con varias identidades y pues me he llegado pues a topar con la mismísima parca algunas cuantas veces en mi vida. Eh, no es que yo haya así dirigido la palabra así como tal, pero sí la he llegado a ver, por lo tanto sé que existe y sé de las cosas de las que él es capaz de hacer, incluso ahora que tú tuviste este invitado al, al brujo este, el Capricornio Negro, uh -huh. este, el, el hechicero este de uh, por allá, no me acuerdo de qué parte del mundo, este él dijo que mucha gente le pedía ciertos trabajos para pedirle a la muerte que se encargara de hacer ciertas cosas, o sea, tú puedes hacer pactos con esa identidad. A ver, hasta, no ahí, es... hasta, hasta, ahí, hasta ahí ese punto. ¿Es, ¿Es verdad, Angie, que puedes hacer pactos con la muerte? Tengo una duda para él. ¿Esa identidad, ser, ser, ser un ser físico, significa que tienes los cinco sentidos? ¿Cuántas hojas pinta en Copic Perdón, ¿qué se está escuchando? No... Sorry, maestro... sorry, sorry, sorry, ya saben que mi internet está mal, perdón, perdón, perdón. El, el perdón. maestro Martín está escuchando TikTok. ¿Ya se dejó escuchar esa cosa? El maestro Martín está escuchando TikTok. <risa> perdón, es, no, no, es, es mi no. hija. Sorry, lo bueno es que no está ahorita. Yo tengo una pregunta, este, del ser físico, y me lo podrá confirmar Martín, ya que está muy apegado a la, a la situación científica, ahí podemos fumar, que estoy muy nerviosa. Yo sí puedo fumar, creo que Bueno, sí, el ser físico... Ay, gracias. El, el ser físico, ¿estás de acuerdo que una identidad física como tal contiene los cinco sentidos? Que tiene cuerpo, materia y aparte puedes oler, percibir, tocar, este sensorial, ver. ¿Ok? Entonces, dices entidades. Esta entidad es física, la puedes tocar, sentir, oler, palpar escuchar o sea los lo, los, los sentidos ¿tiene, tiene cuerpo físico porque hay estado físico de la materia eh, los conocemos físico líquido sólido eh, este gelatinoso le dicen no el otro lo desconozco perdón o oh, ahorita estoy muy nervioso se me va por eso te pregunto por qué aseguras que si sí es física el, el estado de la materia físico ah, ok. ya en, yo ya entendí lo que quiso decir más bien mi pregunta. Es pregunta sí, hacia bueno, ti. Sí, a mí o a Martín. Es, no, mi pregunta es para ti, porque dices que sí es física. Digo, ah, o sea, sí. física, estamos hablando física tal cual, es un estado de la materia. No hay otra sí, sí, manera. Sí, según la ciencia. Sí, sí, sí hay una sí, materia sí, sí. que la estudiamos desde sí, secundaria, sí, sí, sí. no la ponen. Sí, o sea, no, esa eh, identidad en este plano no tiene... Eh, cuerpo como tal, pero si sí puede poseer como los ángeles y los demonios La entonces sí no es física si sí puede poseer cuerpos y otra cosa que sí puede ser esto va más allá de, el, de lo físico aunque, aunque no Ajá, estemos entonces muertos, no es física, es una, es una entidad este es un espíritu que puede poseer o un cuerpo físico, pero ella como tal no es física no Ahí está. Entonces, no, los tres concordamos en que no. Ah, entonces no es física. Entonces, ¿Awitz estaba equivocado? Eh, tal vez en, en la algo? percepción de, bueno. de, de materia, sí, porque él, él hablaba después de haberlo poseído, sí puede obtener que sí puede obtener un cuerpo físico, pero ella como tal no es física. A ver, el maestro Martín quería decir algo. Sí, bueno, en sí la muerte es un tema, pues la verdad, muy complejo y tan diverso. Para mí es un estado según las tradiciones antiguas como actuales. Y pues sí, es un, se tiene una trascendencia a otro plano, que es al más allá, con mejor o peor permanencia según tus resultados o actos realizados en esta vida. Por ejemplo, si tú te comportas bien, a la hora de morir puede que haya una recompensa ...según las la religiones, ya sea el budismo, el hinduismo y el catolicismo... ...que es el infierno o el cielo, dependiendo pues tus actos cometidos en esta vida. Pero hay mucha gente que se apega a la figura física, que es la muerte... ...y que representa con el típico esqueleto, con su guadaña. También se viene figurando como un reloj de arena. Un tipo, un tipo como reloj que se va acabando la arena... Y eso se puede significar el tiempo o la muerte para los humanos. También se le puede representar con el color negro o como un cuervo o la oscuridad. Eso también se le puede representar la muerte según sus formas físicas. Pero para mí es solo un estado. Pero hay más allá de eso, porque pues mucha gente le rinde culto a la Santa Muerte. Pero Maestro, va más allá de, de eso. Maestro Martín, ¿usted tiene una religión? Rel, ¿Religión? Pues, sí. solamente creo en Dios, sí, en, en Dios nada más. ¿En la muerte cree? Mi, quiero, ¿manda? ¿En la muerte usted cree, Maestro Martín? Tengo conocidos que le rinden culto a, a la Santa Muerte, porque digamos que quizás en actividades ilícitas o sus vidas corren mucho riesgo y se apegan en, a ella para que les alargue o la place la vida en esta, en esta en este plano terrenal o plano físico, o sea, pero para saber... O sea, Maestro, sab... o sea, ¿Mm? maestro Martín, maestro ¿no Martín, sé sea que usted se junta con criminales? Pues he conocido gente de, de todo tipo y, y respeto mucho en eso, y si ellos creen en ella y si les hace sentir bien, adelante, pueden creer en lo que quieran ellos pero yo, yo la verdad no. Maestra, maestra, pero, Angie, sí. maestra Angie, ¿usted se junta Mandy. con criminales? ¿Usted se junta con criminales? <risa> Todos nos juntamos con criminales. No, ¿qué pasó? Pero bueno, la respeto, maestra. Equipos, equipos. Maestra Angie. Todos que... tenemos un lado criminal y tú no sabes a lo mejor si que en bueno. algún momento, inclusive hasta ciertos este, nuestros ciertos pagos van a un criminal bueno maestra Angie usted se junta con personas criminales que sí traen pistolas eh, mueven eh, sustancias ilícitas yo o sé manejar que... este criminales estoy del lado de la de la justicia bueno estoy del lado de la ley el papá de mi hija es de un equipo especial pero y estoy divorciada de él y he trabajado tiempo mucho tiempo para trabajé muchísimos años para una gran institución que yo sí respeto mucho. Entonces, este, y sí he conocido criminales y sí he conocido de los dos bandos, precisamente. Pero pero dije, amigos, son tiene amigos criminales. Sí, pero es que del término criminal bueno, ya, ya, depende ya, de, de dónde bien. lo veas, ya ese es otro punto. Con bueno, eso está bien. Maestro Awitz, usted se junta con algunos criminales, amigos criminales, conoce criminales. Interactuado con criminales? ¿Ha comido con criminales? ¿Se ha acostado con criminales? ¿Ha hablado con criminales? ¿Ha jugado con no, criminales? No, yo yo no me junto con gente mala, aunque sí, aunque sí te puedo decir que, o sea, que hay criminales que no son, bueno, o sea, tienen un, un, un delito, pero no es que sean malos, es como por ejemplo yo me robé una manzana porque me estaba muriendo de hambre y aparte le tenía que alimentar a mi familia, pero no por eso soy una mala persona, pero, pero, pero ya me convertí en un criminal porque robé comida para mí y para mi familia. Maestro Agüiz, ¿usted alguna vez ha robado? Este, Bueno, cuando era chiquito sí me llegaba a robar algún dulce de alguna dulcería o algo, pero bueno, ¿Quién no lo habrá, ¿Qué niño no lo habrá hecho, no? Maestra Angie, ¿usted lo ha robado alguna vez? Sí, igualmente, inocentemente, con alevosía y ventaja, no. Estoy contra de las personas que bajan y. mucho. Maestro Martín, ¿usted lo ha robado? Sí, sí, he robado. Una vez, pues. Tenía mucha hambre, venía de, de, un, de un antro y pues había un oxo, y pues me robé dos hot dogs y le alcancé a poner queso. <risa> pero pues fue sin querer queriendo, pero, pero está mal. Muy, salió, pero salió. de los errores se aprende. Es, ¿Del Oxxo salió corriendo? Sí, del oxo. Sí, y pues hasta me dio el lujo de ponerle queso al, a los hot dogs porque saben más ricos. <risa> pero Muy bien. Una vez muy bien volviendo volviendo a la muerte de maestro Ahuitz, eh, eh los cavernícolas enterraban a sus muertos eh, no los cavernícolas no enterraban a los muertos de hecho eh, normalmente lo que hacían los cavernícolas por lo que yo he escuchado es que este los dejaban ahí tirados y ahí este, los cuervos con la misma naturaleza los iba descomponiendo. Se podrían. Sí, se podrían. Los cuervos se comían sus restos o, había, o a veces incluso algunos cavernícolas este, se comían a sus, a sus muertos. Ok. De hecho, había, de hecho había cavernícolas que se peleaban entre ellos y se comían a los a los que mataban. Horrible. Maestra Angie, los. Ya he hecho cabern... una película de eso, pero no me acuerdo cómo se llama. Eso, se llama eso. Eh, maestra, Angie, usted, eh, enter... hizo, ma? maestra Angie, ¿usted piensa que los cavernícolas. Esa película me hizo Maestra Angie, ¿usted piensa que los cavernícolas enterraban a sus muertos? Perdón. ¿Usted piensa que los cavernícolas enterraban a sus muertos? No, de hecho, hay una, de hecho hay una historia verídica de las personas que desaparecían en cierta parte del bosque y estaban en una cueva y entre ellos llegaban, asaltaban, se comían a la gente y hasta, hasta entre ellos se reproducieron. No recuerdo el nombre de la historia, pero es este, verídico y fue en otro país y cuando entraron a la cueva se hable fatal, de hecho, este nos falta ponerle el crimen aquí. Entre, entre los Pero cavernícolas se reprodujeron frente a los cuerpos. Sí, sí, haz de cuenta que era un lugar, este fue hace años, hace muchos años, entonces empezaron a pasaban por ese lado los carruajes y empezaron a desaparecía la gente. Entonces resulta que estas personas habían sido exiliadas de un pueblo, encontraron una cueva donde donde refugiarse y para poder sobrevivir, entonces asaltaban a estas personas, entraban a la cueva y ya posteriormente este, se pues entre ellos se reproducían, pero ya eran así como animales, o sea, eran muy salvajes. Y cuando pasaban por este lado, les quitaban todo y se los comían. O sea que los metían a la cueva y se los comían. Y entre ese festín de vísceras, sangre y pus, eh, se empezaban a revolcar y se reproducían encima de los cuerpos. Sí, asqueroso, sí. De hecho, la cueva está muy grande. Voy a buscar el nombre del caso y después se los comparto. Muy bien, muy bien. Maestro Martín, ¿Usted qué opina de la reproducción encima de cuerpos con las vísceras y la sangre saliendo? Pues la verdad suena muy grotesco, pero como en la antigüedad, como ustedes mencionan, los cavernícolas, pues no existían leyes y pues cometían hasta actos de canibalismo. pero pues es lo que en sí pues hacen los seres humanos a través de la historia, pues son, somos salvajes por instinto, pero actualmente hay leyes, pero en ciertas culturas, por ejemplo en África, se comen a veces entre ellos, o en rituales, cosas así muy siniestras. Hablando ya de satanismo, pues consumen carne humana o se comen los humanos entre sí. Son cosas Maestro, muy grotescas. Maestro Martín, ¿usted ha conocido gente eh, que haya confesado que ha, haya hecho zoofilia? Sofía, No he conocido a nadie, pero pues, lo que es en la deep web, o, o no en la deep web, sino en Google, si tú buscas, como en el que busca encuentra, pues hay gente que se ha hecho pues, esos temas o casos que hayan hecho de la Sofía. Y pues sí, es algo pues, muy, muy malo, la verdad. Pues, lo que puede hacer la mente humana o una mente dañada o enferma. Es algo muy muy siniestro, muy malo. Muy bien, Maestra Eso, Angie, usted, creo. usted, ¿usted ha conocido a alguna persona, Maestra Angie, que haya confesado haber tenido sofilia? No. ¿A nadie? No. Maestro Owitz, ¿usted ha conocido a alguien que haya ejercido la sofilia? Eh, bueno, aquí sí, perdóname mi ignorancia, pero para poder responder tu Pregunta: Este, ¿qué es la en español? ¿Qué es la Sofilia? Ok, de, permíteme maestro eh, Agüitz, eh, maestro Martín. Cuando yo digo Sofilia, ¿qué es lo que imagina? ¿Qué es lo, la primera imagen? ¿No la puede describir? Pues, pues so de su o de zoológico o, o que tiene que ver con animales, y ya filia de, de ser un adicto o tener un fetiche hacia algo, en este caso a los animales. Bueno, así lo, lo veo yo. O, se, una, o se entiende se le viene, así de soles. Se le viene, eso es etim etimológicamente, pero así oh. mentalmente, si yo digo Sofía, ¿qué, ¿qué se imagina usted? Pues a lo mejor un, un hombre o una mujer teniendo relaciones quizá con un perro o un caballo o un, o un chivo, o no sé. Ok, okay interesante. interesante cómo eso Interesante cómo lo estructura en la mente. Claro, maestra Angie, usted, como si yo digo Sofía, usted inmediatamente se imagina qué? Pues es eso: Sofía, filia de este manía sexual y hizo so de animal. Sí, sí, pero eso es etimológicamente. Pero cuando yo digo Sofía, usted se imagina con, con qué se imagina inmediatamente. Una leyenda de, un, de mi rancho, sí, soy una mensa y muy ignorante, la verdad, lo siento, este, me digo para la gente, eh, todos somos ignorantes en algo, yo creo, y en este tema, pues, también. Entonces, este, un chico de un rancho que decían que le, que le dio sida porque cuando iba a riar vacas, este, se las daba y que por eso les dio, le dio sida, platica de mi abuela al muchacho le, le dio SIDA y decían que era porque hacía eso con las vacas? Sí, que lo descubrieron. Uy, Maestro Awitz, Maestro Awitz, usted que conoce mucho acerca de este caso, el SIDA o el SODA, ¿puede dar si tiene relaciones con una vaca? Eh, pues te puede dar con cualquier ser vivo, si no tienes, pues, protección, o sea, te puede dar con cualquier, o sea, con, ya sea, este, que cojas con una mujer, con un hombre, con algún animal, te puede dar, este, eh, alguna enfermedad de esas, si no tienes, pues, protección, pero sí es más común que te pueda dar con animales, porque los, y sobre todo con animales que estén siempre en la sociedad, si sí es más este, común que te pueda pegar alguna enfermedad porque los animales no están limpios, están siempre sucios. O sea que las vacas sí es común que tengan sida. No, puede, puede ser, puede ser. De hecho, ahorita que mencionaron lo de los caballos, o sea, ahorita que mencionó Martín de que una persona a lo mejor puede co coger con un caballo, ya sea un hombre o una mujer, ¿no? una cosa así creo que dijo. Este, de hecho, eh... Según por ahí yo he escuchado relatos de que muchos de los centauros, quizás lo que son centauros, sí. este, nacieron o, o, o fueron creados porque una mujer este, empezó a tener relaciones con caballos y de ahí los caballos es, empezaron a tener... Lo que son estas, estos seres que eran mitad caballos y mitad humanos. Interesante. Eh, Maestro Martín, ¿es posible eso? Si hay relaciones entre un caballo y una mujer que salga un centauro. Pues según las. Por lo, los cultos griegos, por pues los centauros, los faunos, todo eso vienen del, de Grecia. Eh, pues dicen que es posible. Pero. Pues sí, pues es algo grotesco, ¿no? Pues, pero, pues sí, según las tradiciones, sí puede ser posible que salga sí, de un hecho, yo, caballo, un hombre con torso y cuerpo de caballo. De hecho, yo me he preguntado qué pasaría ya, ahora con la con la ciencia que existe hoy en día, qué pasaría si una persona metiera con un no sé qué sería, eh, una jeringa o lo que sea para como lo que hacen para embarazar a algunas mujeres cuando los hombres donan sus espermatozoides qué pasaría si usaran un donante de un hombre para este embarazar a un a una yegua este podría ser posible que este hicieran el experimento que lo vieran para ver si es cierto que de ahí surgieron los centauros, o sea, que ah, nacería ah. un humano, y, o sea, mitad humano y mitad caballo. Ok, eh, maestra Angie, ¿puede responder esa pregunta? ¿Es posible que eh, si hay una relación entre un caballo y un humano salga un centauro? Para empezar, los centauros son seres mitológicos, y por favor quita el nombre, maestra, porque eso me lo pusiste tú. Yo no me dedico, maestra, yo me estaba buscando para el moco. Se me están diciendo que muy inteligente. No, ni madre, soy una tal ignorante, la verdad. No me creo más que nadie o de las personas arrogantes las aborrezco Quien se cree que va, va, sabe mucho, va, va. no yo creo que tenemos que aprender de todos y, y sí, me encabrono, como dicen en el chat. Ma, Dos, maestra, este, nos, nos es imposible físicamente... A lo que sé como mujer y ginecóloga, me quité un esperma con, una, con un óvulo, mensado, como me digan, ovulación, estoy nerviosa, es mi primera vez en cámara, no tengo un canal. Entonces, este, eh, no es posible, el, la, al parecer, el, el, el desconozco, no soy veterinaria, pero el esperma masculino está hecho para el óvulo femenino, la y inclusive es imposible que una mujer pueda cargar en su vientre tal peso de una de una de estas. Me voy al lado lógico y físico de mamá. Entonces, imagínate, o sea, el peso de un caballo, el peso de una mula, o sea. De hecho, Ma quien ha visto por no visto, yo no he conocido ninguna persona que haya quedado embarazada. Ma Maestra Angie, no se enganche con los comentarios, siempre va a haber comentarios así, eh, tenga paciencia. No Ay, no hagan... me engancho, me encanta también tirar hate, para que se enojen ellos también. Ok, ok, este, maestro Martín, aquí estamos hablando y todos están de acuerdo que las siren sirenas existen. Eh, ¿Usted eh, qué le puede decir a Awitz y a, a nuestra maestra que aseguran que las sirenas existen y que es porque tuvieron relaciones con una ballena? Pues, pues de la desde palabra? la antigüedad se menciona, que las, se menciona que los antiguos viajantes de barcos veían sirenas y ellos se hipnotizaban con sus cantos. Y ellas los, los atraían hacia ellos para matarlos, y las sirenas se los devoraban. Pero, pues, es algo curioso, porque en la hablan de las sirenas y todo eso que, que puede existir, lo más. Muy, muy Y, bien, pues, si lo dicen desde antes, es por algo, así ya está escrito. O se mencionan en historias o relatos, pues sí, esa. pues mira, yo nada más voy a comentar que, eh, o sea, por lo que yo he escuchado, las sirenas sí existen, pero no provienen de una ballena, como dice Oxtac o sea, fueron creadas por el dios Poseidón, y es lo único que puedo comentar, pero sí, este mi papá que ha viajado en barco escuchado o sea que están en medio de la nada y han escuchado voces de mujeres en medio de del mar así que ahí de dónde o sea de dónde dirías de dónde vienen esas voces es y sería más que obvio pues sería pues una sirena de hecho aquí en vallarta hay leyendas de sirenas mucha leyenda de sirenas y pues, nada más es lo único que quería pues, decir de las sirenas pero bueno Creo que también nos estamos desviando un poco del tema, porque se supone que íbamos a hablar de la muerte en general. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy con lo de la muerte, ahí voy. Y la gente de Baja California me puede decir, las ballenas sueltan miles y miles de espermas, entonces cuando... La gente de Los Cabos de Baja California es, lo van a saber, entonces nadamos entre espermas de ballenas, ¿eh? Exacto, Está como cuando ver, dicen, ay, me quedo embarazada en un alberca y sí, güey. A, a ver, a ver no, a no Wits. Invito, yo, Salud, yo también te invito a una peda. A ver, a, a ver, Abwis. Entonces, hablando de la muerte, ¿quién es el papá y la mamá de la muerte? Eh, ah, cabrón. La muerte no, las dos muertes no tienen papá ni mamá. Fueron creados por el mismo creador de la vida el que creó todo el universo, no el padre de Jesús, sino el mismo creador de la vida, pero originalmente no los creó, no los creó con el propósito de dar muerte, ya cuando el padre de Jesús empezó a utilizar a la muerte para traer muerte al mundo, a, la, a los seres vivos, entonces ya la otra muerte empezó a este, pues hacer lo mismo que hacía la otra muerte, entonces pero no es que tengan una madre o un padre, Sí, así como tal, igual que el Padre Tiempo y otras deidades o sea que los hizo Dios hizo Dios hizo la muerte exactamente el creador de la vida creó a la a la muerte a la primera muerte que es la parca como la conocemos o la Santa Muerte que es, es un ser masculino este, creó al Dios Muerte este, creó al Padre Tiempo a ion y creó este al supremo de los limenungos no recuerdo cómo le morollas, llaman los, los morollos no no no no de los morollos no limenungos y, y esto y es en total son como un aparte del creador del creador de la vida este hay como otros tres seres supremos importantes que es el padre de tiempo la muerte y otro ser que no conozco muy bien su, su nombre ok, este, Angie, ¿quién es el papá y la mamá de la muerte? Es que pues el creador creó todo, creó el tiempo, creó la vida, creó obviamente entonces como él tiene que crear un orden, no creo que haya alguien que se asemeje al Padre Supremo, de hecho por eso de bíblicamente en eh, la iglesia no aceptan a Metatron porque fue un ángel que está hecho a su pero a la Metatron sigue oh. en las alturas, okay, entonces okay. Este, ves el creador de todo, okay, okay. es el creador sí, pero... del universo, el creador de todo, es el creador de la muerte, sí. de todo, de sí, adán y Eva, etcétera. ¿Es verdad sí, sí, sí. Martín? ¿Es verdad Martín que Metatron no existe? Bueno, Metatron es el, es, va más allá de nuestro raciocinio o, o entendimiento, Metatron es todo, es el universo y multiverso. Metatron es todo en sí lo que abarca la existencia. Awitz sabe mucho de ese tema y concuerdo con Awitz. Metatron bueno, no es está más allá de en nuestro conocimiento. Sí, o ¿Madre? sea, yo, ya, yo de hecho hice un video hace bastante tiempo y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. De hecho, se supone que Oxlack lo vio y si lo vio, pues obviamente ya tiene las respuestas ahí. <risa> que se llama El origen del Arcángel Metatron, este, Secretos de la Biblia Reveladas, el Padre de Jesús, y Metatron fue casi casi el primer ser vivo que creó el creador a su semejanza antes que al ser humano, y prácticamente el creador dejó a Metatron a cargo de toda la vida de este mundo y demás, más... Lo que la iglesia no sabe es que Metatron fue quien creó las religiones y no el creador. El creador no creó ni una sola religión. De hecho, la cruz, para los que sean católicos y cristianos, que seguramente no lo saben, eh, la cruz no es realmente símbolo de Jesús. Eso la iglesia lo tomó como símbolo, la, la cruz porque la cruz realmente, originalmente la cruz era uno de los tantos símbolos de la muerte, de la parca, la cruz tiene un montón de símbolos y la cruz era uno de sus primeros símbolos y la cruz representaba muerte, por eso antes de que Jesús muriera en la cruz, este, muchas gentes tanto buenas como malas murieron en ella, por eso la cruz la representaba, entonces cuando tú le sacas una cruz a un demonio, no le teme porque, sea, porque represente al hijo de, de Metatron, le teme porque representa la muerte, y la muerte es un ser a lo que, al que le temen tanto demonios y ángeles. De hecho, aquí si sí pueden ver, yo tengo un rosario especial. Yo no soy, o sea, yo no sigo ni la religión católica ni la cristiana, yo de hecho originalmente era ateo. Y esta y este rosario especial no tiene la cara de Jesús, digo, no tiene una cruz, tiene la cara de, de Jesús, que es mi patrón. Y yo soy fiel a Jesús, más no a su padre, que es todo lo contrario a él. Angie. Para la religión católica, la cruz, la cruz para la religión católica, eh, es la cruz significa en donde fue nuestro padre Jesús, Crucificado y resucitado al tercer día, según las escrituras y al credo. Entonces es por eso que es representado con una cruz, porque está inclusive muerto entre los bandidos. Y sí, sí es muerte, pero es representada precisamente una cruz inversa. Sí es este ya el demonio, porque se está burla. Él es una burla para él, porque Jesús resucita de la cruz. Los cristianos no adoran una cruz, no adoran piedra, no adoran nada, depende, hay tres diferentes tipos de cristianos, pero para ellos una, una cruz sin Cristo, hay algunos cristianos que dicen, es recordar que hubo un padre que murió por nosotros para redimir nuestros pecados. Porque de plano es lo que está pasando ahorita, ya hay un apocalipsis, o sea, nos están quitando a todos los que valemos madre, me incluyo, de pandemia se han ido mucho, somos la, yo creo que somos la pandemia más grande que hay del humano, y somos los seres más grotescos sí. que vemos y nos matamos entre unos, y otros, regresando a lo de la muerte, entonces, este precisamente es cuando destruyen todo, él viene a, a salvarnos, y por eso se muere, y por eso representa la cruz en religiones católicas, cristianas y otras, y yo también tengo rosarios, e inclusive tengo uno regalado por un budista, y te lo puedo mostrar ahora. ¿Cuáles son los símbolos que trae el Metatrón? ¿Qué significa la estrella? Porque hay un pentagrama con Metatrón. Porque trae el ojo de Salomón, que también lo tenían los egipcios. Porque trae el bastón de la vida, de Moisés. Porque trae todo, o sea... Porque el entonces del, el grado... Realmente lo incluiste en tu... Lo, bueno, mejor hablamos eso para en otro tema, para saber si lo incluiste en esta. Y no, no me enamoraría de Adwitz. Yo sé lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta de un hombre. Maestro Martín. ¿Puedo decir algo? Maestro Martín, sí, lo que quería decir es que ¿cuál de los dos eh, eh, escapularios que trae Adwitz o maestra digo, Angie, cuál es más poderoso? En sí, cualquiera A de los dos sí. es poderoso, ya que si tu fe Hacer con, con esa escapulario cruz, es muy fuerte, funciona. Da igual lo que tengas, escapulario, talimán, etc. Si, si tú tienes maestra, fe en eso, mueve a ¿Sí? Exacto. La fe, la fe es la que le da la fuerza y el poder Cualquiera para es bueno. que Cualquiera Pero si la maestra Exacto. Angie y el maestro Awix eh, tuvieran un duelo a muerte con sus poderes y sus escapularios, ¿cuál de los dos fuera más poderoso? Yo. Pues... La verdad, conociendo al maestro sacerdote Awitz, pues el escapulario de Awitz, porque él ha conocido a Jesús en persona. Él lo ha visto. No tendrá okay. pruebas, pero él tiene fe de que lo haya hecho. Okay. Pero, okay. Yo, pero quería comentarles, que yo quería comentarles algo acerca de Jesús y la cruz. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Bueno, para mí la cruz representa el sufrimiento de todo aquel hombre y mujer en vida que preparándose para trascender su alma al cielo, purificándose, o sea, sufrir para vivir. Esa cruz que tenemos todos los católicos o cristianos, para mí representa al hombre que sufre, que está en agonía. Eso significa la cruz, el hombre preparándose, sufrir, que sufran en este plano para que trasciendan y pasen limpios sin necesidad de ir al purgatorio, según el catolicismo o según el cristianismo que no sé qué en el limbo sufrir para trascender y vivir. Eso para mí significa la cruz, es sufrimiento del hombre en vida, en este plan, para mí. ¿Tú, tú no sé cruz, qué dirán los demás. Pero todos tenemos que sufrir para trascender. Aprendemos de nuestros Exacto. errores. Así nos purificamos en vida, sin necesidad de ir al purgatorio, porque para, para ir al cielo tenemos que limpiar nuestra alma, porque todos somos pecadores y todos cargamos nuestra pro propia cruz, por así decirlo. Para romper los karmas. Maestro Martín, si usted llevara su crucifijo contra el, este, la medallita que trae Awitz, ¿cuál de las dos sería más poderosa si se enfrentaran a un duelo a muerte? ¿Cuál de las dos? Pues sería un buen, un buen tiro, la verdad, pero tal vez empatar empatarían. Empatarían entre el, entre el poder de Awitz y el poder del Maestro Martín. Muy bien. Eh, ah, el mío. Pues... Pues mira, yo tengo una cruz que me trajeron de Israel. No sé si la quieren ver, aquí la tengo. ¿La quieren ver? A ver, a ver, a, ver, a ver. La cruz de Israel. Este, este cuenta también. Ajá, sí, también. El chiste es que saquen los poderes. Ese está muy bueno. ¿Qué es, maestra Angie? Es la cruz de San Benito. Cabrón, Lo que pasa Ay, es de que también y brujas. Ay, güey, casi me caigo, pero. Es una bruja dice. No. A ver. Aquí te en A ver cuál de los dos, ¿cuál de los tres sería más poderoso? ver el tuyo Awitz. Acá A tengo el Metatron Metatrón y arriba tengo mi rosario budista. Ok. Y arriba ¿Tienes? está mi crucita del Padre Nuestro porque los, los, los este, espejos son portales. ¿Cuál, gente? Gente, llame por teléfono si quiere hacerle alguna pregunta a los maestros y díganme cuál de los tres sería más poderoso. No, que no hagan preguntas con Super Chat, no, no, no. T -t -t También ah. se le antojan las chéves a, a Ozlak. Entonces, ah, bueno, que, entonces este, para el Super Chat y que para el aguante que nos está teniendo a nosotros, que la pregunta sea mínimo de 50 varillos para ir. 5 pesos, pues. Exacto. No, cinco dólares. Pesos preguntas leves. Preguntas por eso super chat. es el Superchat. Ah, ya la vamos viendo, ¿qué chat, les ¿no? parece? Muy bien. También, yo no estoy chucho. tomando bueno, de gratis. Yo, te, yo tengo, por chuper ejemplo, Dios Dios Dios yo también soy cagomera, ¿eh? Este, anillos ya ves. de protección. Ah, te ya sacaste <ríe> más poderes. ahí anillos de gato. <ríe> no, no son anillos oh, de gato. Según este, <ríe> quien <ríe> me, me los vendió. No, pues si ya empezamos, este, a ver. Que tienen, ver. este, según esto, lo que venían siendo. A ver, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. ¿Pero tiene chat? Okay. ¿Tiene super chat? Nos llamó por teléfono, le vamos a dar chance, porque ya tenemos aquí en la línea a alguien. Hola, buenas bueno, noches. solo una, solo una, Oxlack. Ok. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hay que, hay que juntar catecate. Uh, se espantó. Se espantó. Pero bueno, ok, sí, con superchats, con superchats las preguntas. Ok, saca ahora sí, son ojos de dragones, Aguitz. Tú traes ojos de dragones en los dedos. Sí. A ver, muéstranoslo. ¿Y de dónde los conseguiste? De John Sebastián, de la canción de Mataría a Dragones, por, no por oh, exagerar. Este me los vendió ahí un, un vendedor que este ahí en la calle de los que vendían pues anillos y otros accesorios, según esto amuletos de buena suerte. Y como a mí siempre me han gustado los dragones, él me comentó que este que estos anillos según esto adentro este, tienen eh, un poco bueno, lo que son cenizas como tipo cenizas de restos de dragones muy antiguos. Cómo, eh, cómo los consiguió, no El me, cigarro, no me el dragón de Buda. Ok, okay entonces, este tenía restos de dragones. Maestra, Angie, usted había sacado otra cosa? ¿Era una concha? ¿Sacó la concha? ¿O qué era? No, es no. una piedra de luna. Lo que pasa ah. es de que, como mi signo es cáncer, yo soy muy uh -huh. de acuerdo a las fases de la luna. Entonces, es la que me mantiene así como que enorme. A, a ver, muéstrenos la... La, la de piedra. hecho, cambia de color, ¿eh? Es impresionante cuando cambia de color. Ah, sí, parecía una concha, pero es una piedra, una piedra luna, dice. Ah, es me... una piedra de luna, también tengo una obsidiana, tengo, este, la, la medalla de San Benito ha estado en el Vaticano, ha estado en la, en la Basílica de Guadalupe, ha estado, el. afortunadamente, yo no me quería casar, y yo decía que yo a mis 30 años iba a estar divorciada, este, con viajando por el mundo, etcétera, y gracias a Dios este mi trabajo me ha dado la oportunidad de viajar a otros lugares y, a, y pues siempre esa medallita me ha protegido de muchísimas cosas por algún don sí. que desperté por ahí. Todos tenemos dones, ¿eh? Y ma, mucha gente me lo va a decir. Nada más que antes nos daba miedo, así como decir, ah, yo veo, yo percibo, vemos a alguien, etcétera, pero yo siento que todos Porque los tenemos, saludos. todos los tenemos. Ajá, entonces, este algunos se nos desarrollan, otros los bloquean, yo los bloqueé, después otra vez se desarrollaron, yo tuve intentos de suicidio, entonces, hay gente que se ahorca en una, ¿cómo se llama?, en una cortina de baño, yo hice cosas horribles, y me, y dice mamá que le grité, o sea, ¿cómo le gritas cuando supuestamente ella me quita algo que yo estaba morada y desmayada con unas, con unas cachetadas? Cuando tú sabes que cuando te, te, te ahorcas en la yugular, no este, el último que pierdes es la voz. Claro, eh, Entonces, cuál, no, qué, yo ¿cuántos, años ¿cuántos años tenía, maestra? ¿Cuántos años tenía, maestra? 22 años. te contesto? Por un peso contesto y, y a quien le atine le mando una pulserita preparada de cuarzos. ¿Es que Conozco el... todos ¿Es... los símbolos de los cuarzos. Ah, bueno, tengo... bueno, yo... bueno, yo quiero aprovechar la. Pero, ca pero cada persona que <risa> diga mi edad, este cada persona que diga mi edad tiene que ser con superchat. Exacto. De a cinco okay, pesos bien. o de a diez dilo. Este, Mira, este, yo quiero aprovechar para comentar así de rápido este, ¿Eh? aprovechando que estamos también tocando otros temesitas por aquí y es que pues hace rato que estábamos hablando pues de Jesús y creo que todavía lo seguimos hablando de él y del diablo pues, hay mucho o sea, de este, es sí, que es parte de la este, muerte este, ah, eh, sí, no, es que quiero que entiendan una cosa Metatron, que fue el primer hijo del creador, él, eh, el primer hijo del Metatron fue Luzbel, lo corrompió a propósito, no pasó lo que, que él se reveló contra él y eso lo corrompió y lo mandó al, al infierno sí. para que se llenara más de maldad y así hubiera maldad en el mundo y a través de él hubiera mal en este mundo y después creó a Jesús de, de amor y luz, porque él, Metatron, en una mano controla la luz, y en otra controla la oscuridad, él puede crear ambas cosas, entonces creó a Jesús, que fue su segundo hijo, y lo mandó aquí a la tierra, para que a través de Jesús, la gente lo amara y lo alabara, más Jesús no sabía eso, y una vez que Jesús este, se enteró de eso, pues ya se... Este, se fue del cielo con varios ángeles y, sus, y su, su madre. Y, y ahora, eso que comentan que cuando una persona ahora fallece, que van a ver si van al cielo o van al infierno o al purgatorio. Actualmente, ninguna alma está yendo al cielo por todo lo el desmadre que pasó, sino que cuando una alma muere, este perdón, corrijo, cuando una persona muere, eh, los ángeles que sirven a Jesús este, van por esas almas si son buenas las llevan a un lugar seguro o las llevan a otro lugar dependiendo de los dioses en los que ellos crean si creen en, en Buda o, o en algún dios nórdico etcétera los, los llevan al Bajal etcétera o, este, ¿y los musulmanes? Este, o si son personas ma este, muy malas pues dejan que se vayan al infierno o al lugar donde Metatron antes consideraba que debían Ir. Y sí, y si sí, tienen razón de que ahorita ya se está armando el, el apocalipsis, o sea, ya ha habido pruebas de ello, yo ya las he visto. Y como yo pues, sé muchas cosas que no me gustaría no, les acuerdo, saber. No, no yo les este, Lo que puedas que Bien, pero eh, si vas a hacer algo que, que te dé. nada más que yo, nada más quiero que escuchen hay un, hay un dicho hay un dicho que dice el conocimiento es igual infierno. pero también demasiado conocimiento ¿Sí? puede ser demasiado para una per, de una persona de hecho hay un dicho que dice es mejor vivir en la ignorancia porque a veces eh, vivir en la ignorancia que vivir en la, uh, en not la, not la realidad te hace feliz, entonces yo, cuando descubrí la verdad de las cosas y traté de desmentir todas las cosas de la Biblia y demás, y traté de decirte que Metatron era quien realmente estaba gobernando los cielos y no el que nos creó, no quien creó a Adán, a Lili, y luego a Eva para la pareja de Adán. Entonces, este pues él intentó hacerme daño y luego este yo le dije que ándale, ¿me vas eh, me vas a matar? No, a la primera vez me dijo, no te voy a hacer daño, no te, no te voy a matar. este Pero no le digas a nadie, porque si le digo a alguien si me vas a matar, no, no le digas a nadie, porque nadie te va a creer, es mi palabra contra la tuya. Al fin y al cabo aquí, en este mundo, todos me aman, la gran mayoría, todos creen en mí, tú van a, van a pensar que tú eres un mentiroso, drogadicto, que te volviste loco, pero sin, pero fue gracias a ti Oxlack que pues yo me animé a sacar pues la verdad y empecé a publicar todo ese contenido en mi canal de YouTube, pues, de hecho por eso siempre te voy a estar a investigar. Este, eh, sí, agradecido, empecé, y, pero cuando empecé yo a publicar la verdad, más cosas me empezaron a pasar y de hecho él, el mismo Metatron me dijo, ¿sabes qué? Tu familia va a pagar caro, tus amigos van a pagar caro. Y qué curioso que en estos últimos años, una persona por año de, mis, de familiares y amigos, personas muy cercanas a mí, se han muerto, este, algunos de lo mismo y otros de alguna otra cosa diferente. Como tú sabes, Oxlack, el año pasado murió mi madre y mi tío Raúl, porque así lo quiso este ser y el año antepasado este murió una un amigo mío y, y, y luego antes de eso murió una murió una prima y qué curioso que fueron varios años seguidos y casi de lo mismo prácticamente ok ok una pregunta para el maestro este el maestro martín Dice Resendis, se dice que el lago de fuego es la segunda muerte, entonces, ¿hay dos o son la misma? Pues la muerte en sí, se le puede decir que es cualquier tipo de suceso o evento que te pase en esta vida. Pero ya por decir, la muerte de fuego es cuando uno sufre en el infierno y donde te atormentan más y sufres en el otro plano. Y es, un, es como un ciclo, vuelves a sufrir, lo mismo, lo mismo. Y sí, se puede decir que hay dos muertes. Pero para eso el maestro el él, él dice que conoce dos muertes. Hay dos tipos de, de muertes, de, de Hay dos muertes, sí, pero ahorita dijiste algo que me recordaste. ¿Pero cómo lo documentas Adwitz? En mi canal de YouTube, ahí lo publico. No, o sea, sí, ahí, sí, pero, pero que, de, qué pruebas ¿tú? muestras, o sea, qué pruebas tienes como tales. Si me pides pruebas físicas, yo sé que muchas personas dicen que ...ay, si no muestras una foto donde estás con Jesús al lado, con un ángel y demás, no te voy a creer. No, una foto, pero, o sea, no hay fotos con extraterrestres. Sí. Bueno, sí, si la pero, han... pero, por ejemplo, yo sí te puedo decir de algo que me pasó en el 2012, que fue cuando yo conocí la verdad de Metatron y todo lo demás. Yo al principio no creí lo que había vivido, lo que había pasado. Yo pensaba que todo estaba en mi cabeza sinceramente pensé que me había vuelto loco y de hecho se me apareció un ángel y me dijo que no lo que vistes y viviste no lo soñaste ni nada y unas semanas después recibí un correo electrónico que en ese momento manejaba mucho el messenger este me llegó un correo electrónico de una persona anónima la abrí y me dijo hola soy Aldebaran, este estoy, soy un ángel, estoy tomando prestado este cuerpo humano para comunicarme contigo y decirte que todo lo que has vivido eh, es verdad, y me empezó a, re, a decirme todo lo que yo viví, y, y cuando él me dijo todo lo que yo había vivido, dije no, en la madre, esto yo no lo yo Pero no, me no lo tienes como probar lo que te lo dijo. Mm. No, eh, eh, o sea, él me lo probó sabiendo que conocía todo lo que había vivido y me empezó a revelar muchísimas cosas y una de esas que este me mandó un último correo diciéndome de que por tu bien será mejor que te alejes de estas cosas por un tiempo, por, este, por un tiempo no volverás a saber de espíritus, no podrás hablar con ángeles y demás. ¿por cuánto tiempo? de repente no me dijo, y de repente de la nada, todos esos correos que me había mandado se borraron de mi correo se borraron de la nada y entonces yo no ajá, entonces yo ya no pero siempre me... hay una el, ningo, nada en la web se puede borrar ¿eh? todo se puede recuperar nada, nada, aunque se, lo hayas borrado nada, nube. no, yo no borré nada Sí, lo borraron y lo busqué en la papelera. Eh, lo puedes recuperar, papelera. lo puedes recuperar. Eh, sí, yo sé que si por ejemplo borro el correo de alguien, se quedan en la papelera de reciclaje. Pero en este caso. No en no una no papelera. Este, eh, hablo este, con un informático y verás que te lo recupera, pero así. Pues, ahora, bueno, tanto conocimiento es poder, cosas. sí, pero ahora es tu capacidad de discernimiento. Tanto conocimiento, cada quien toma tu propia conclusión. De acuerdo a tu estilo de vida, utilizar tu conocimiento para poder mejorarlo o poder utilizarlo a tu favor es lo que te ayuda. Es que tanto conocimiento es, es poder, pero el poder para qué lo quieres. ¿Para dañar a otro o simple y sencillamente para crecer tú mismo. Entonces, tanto conocimiento ya depende de tu poder de discernimiento y de la conclusión que saques de cada uno de los libros sí. o de los de donde te argumentes. Y entre más conozcas el oro, o sea, como mujer, yo tengo que proteger una hija, me tengo que me tengo que proteger como mujer, yo tengo que saber lo que está pasando va, hace poco y sabemos lo que está pasando, entonces obviamente tienes que conocer cómo y en qué momento, tienes que conocer las leyes, tienes que conocer de todo tipo, y más yo que soy relaciones comerciales, este para tratar con cada tipo de persona. Entonces depende de, de tu conclusión del conocimiento. O sea, sí es poder, pero ¿qué tanto te lo crees? ¿Y qué tanto disiernes? Tu conclusión del conocimiento de dónde tomas la fuente es la clave para poder este, ayudarlo. Y el conocimiento es buenísimo porque una persona ignorante se la comen. Sí. Hay, hay una frase que me dijo Jesús hace ya un tiempo atrás. Me dijo, ver no es creer, creer es ver, el que no mire más es allá verdad. de sus ojos, uh -huh. jamás llegará más lejos, el hecho de que no puedas tocar algo es con correcto. tus manos, o verlo o verlo con tus ojos, no significa que no exista, o que no esté ahí, es como el aire, y, ah, que... Ajá. y yo recuerda que aunque no me puedas tocar, y no me puedas ver, todo el tiempo, yo estaré para ti, cuando más me necesites, eso sí te lo puedo decir y ahorita que mencionaron lo de que mueres dos peces es que él lo dice, es, Dios está en ti de hecho la palabra de que significa cuando se le apareció a Moisés dice ¿quién es? el yo soy el amén es yo soy todos tenemos en nosotros todos tenemos a Cristo en nosotros, estamos hechos a imagen y semejanza de él y en cualquier te lo va a corroborar. Entonces, ver para creer es simple y sencillamente el que tú te abras realmente en mente, corazón, cuerpo a creer. A los muertos, cuando uno muere, yo no yo nunca digo, sabes qué, comparto tu dolor, porque, o te, te entiendo, porque todos lo digerimos no de lamento. manera distinta. A un ser querido, exactamente, yo no puedo entender el dolor de esa persona porque es mi manera de pensar, es mi manera, o sea, de sentir, y el dolor de esa persona es su manera de sentir, su manera de pensar, yo nunca puedo comprender el dolor que está sintiendo otra persona, inclusive al perdón, dicen que no tiene nombre, precisamente, Dios me libre de eso, pero bueno, este cuando Hasta yo que pero lo, lo que sí les puedo asegurar es que están mejor que nosotros. Están en un lugar donde ya no existe la envidia, la bula, la crítica, el hate, este, ya no están estresados por la economía, ya no están estresados por el conocimiento, de que está, de que ya se fueron a un lugar mejor que nosotros, ya se fueron a un lugar mejor que nosotros. O sea que ellos ya no, ya no hay un, ya no está lo terrenal. Como tal, que son las leyes que nos rigen, porque la tecnología crece, todo cambia y qué casualidad que 10 mandamientos y siete pecados capitales no lo cambian. O sea, qué casualidad que todos los crímenes es porque mentiste, porque robaste, porque te metiste con, con la persona de el, la persona de tu prójimo, este, porque te dice amarás al otro como a ti mismo, o sea, no, no estás respetando al otro, sintiendo los sentimientos de la otra persona cuando tiras un hate, por ejemplo, este. Todo tiene que ver con matar, robar, mentir, gula, etcétera, avaricia. O sea, la tecnología cambia, avanza y vamos a avanzar muchísimo más. Hace 20 años nos hubieran dicho, ¿sabes qué puedes hablar? Vas a tener una computadora en tu mano, hubieras dicho, estás loco. ¿Vas a, vas a poder estar hablando así, viendo a otra persona, dicen, pinche loca. Nadie nos lo hubiera creído. Y ahora ve todo, pero sin embargo, esas leyes que tú dices que no existen, qué casualidad que son las que siguen rigiendo, aunque todo cambia en la vida. Todas las polémicas que hay es por, un, por matar, es por un robo, es por la avaricia, es, es por algo. Qué casualidad que esas, no hay una nueva, no hay una anterior, y todas tienen que ver con algo. Mira, yo además quiero decir aquí tres cosas la primera, cuando dijo Martín de que una persona muere dos veces en el infierno si sí es posible, porque cuando un alma cae en el infierno es para sufrir eternamente. Entonces, cuando una, una alma cae en el infierno, es torturada, y si llega a ser destruida este esa alma. Eh, como el infierno es un lugar de sufrimiento eterno, la alma destruida de esa persona que fue enviada a sufrir hasta ser destruida vuelve a resurgir de las cenizas para otra vez empezar otro camino de sufrimiento así sea destruida mil veces vuelve a resurgir y es de los pocos lugares donde un alma que haya sido destruida puede volver a renacer, a renacer. La, sí, segunda cosa, la segunda cosa que yo quería decir es que tú dices que ay, ya, ya estando muertos del otro lado, pues todo está muy tranquilito y todo, y yo la verdad te digo con toda sinceridad del mundo, si las personas que viven en la ignorancia y creen en las en la religión católica, cristiana, en la religión que quieran creer, si supieran que hay un pleito entre dioses, que se andan peleando y que hay paraísos que andan cayendo y todo, este, hay almas que viven, o sea, hay pues almas ahorita que ahorita a mí yo están en el... a punto de violar y tengo acosadores y eso está más cabrón, ¿eh? Entonces yo he visto okay, o sea, cómo ya, han claro. quemado camionetas con chavos adentro y eso está más culero. Entonces, o sea, ¿qué otro infierno quieres el el que estamos viviendo hoy en día? O sea, lo que yo ¿Qué otro te estoy infierno diciendo... quieres que pasar por la carretera de Zamolipas a Nuevo Laredo y te invito a hacerlo? ¿Qué lo otro infierno quieres es que caminar conmigo solo en la a tierra. una simple tienda? Exactamente. Dice... Y qué casualidad, que las personas que más caen hasta el fondo son las que más lo acercan a Dios. Yo no soy de ninguna religión, yo creo en Dios. Este, creo que Dios es uno solo también, y yo lo mencioné creo desde la primera vez que hice, hice la, la, la llamada para el casting. Este, me encanta lo paranormal porque lo he vivido, porque lo he visto, porque está documentado. Y la otra cosa que, que ¿No? tú mencionas, o sea, decía mi papá, ha de estar bien chingón, ¿no? o sea, nadie, yo no conozco a nadie que haya regresado de allá. Y si a mí me dices, yo prefiero no. de un cielo a un infierno, yo prefiero en el infierno, güey, o sea, va a haber pisto, a baile, o sea, yo no me imagino en el cielo así como que todo chingón, pues yo prefiero en el infierno, ahí está todo lo chido, ¿no? Cada quien sus gustos. Yo creo que en el respetar, y para eso es este debate o esta cuestión de, de piensas, digo, y sigo, no me digas maestra, pero desde el principio lo dije, o sea, yo vengo como con la parte de, de los, este, estoy bien nerviosa, vengo con la vengo como por la parte de los, este de, de seguidores que a veces estamos, como hacer esas preguntas o hacer esa, esa dilema de lo que la mayoría podría asegurarlo, lo creemos o lo hemos vivido. O lo hemos, este, experimentado en nosotros mismos. Entonces, ¿qué otro infierno quieres? ¿Qué otro dolor quieres? Que el haber perdido a tu mamá. O sea, vas al sufrimiento eterno. Algo pero un hijo. Pero aquí ya tienes un sufrimiento. Y yo siento que la vida es como un videojuego. Cada vez vas pasando, vas pasando los niveles y te vas a encontrar unos monstruos, pero un más grandote. Pero a veces te cuesta un chingo pasar ese nivel y dices no lo puedo pasar y ya te lo sabes tanto de memoria que ya volverte a caer dices nada ni madre sé que me va a salir este cabrón lo pongo y ya me vuelvo a subir si ¿sí sabes o si me explico entonces este para mí es eso entonces qué otro infierno quieres que las personas que no pueden salir de la drogadicción que no pueden salir este de, de cuestiones esquizofrénicas que están viviendo o a los que estamos manteniendo gratis, están en una cárcel, o que no tengas ni para comer a veces un día en la mañana porque no te pagaron, porque debes dinero, porque tu empresa quebró, porque hubo pandemia, por lo que tú quieras, que el que estamos aquí. Entonces, vas al sufrimiento eterno, ¿existe o no existe? dice te digo, decía mi papá, pues yo creo que está bien chingona donde te vas porque yo no he visto a nadie que regrese, pero sin embargo sí ha estado documentado y yo me refiero a lo que está documentado a lo que hay pruebas físicas y no so, y son físicas intangibles pero una masa de personas la mayoría, o sea ya, ya es una masa considerable que, o sea, que, que hay una elocuencia en lo que, que las reencarnaciones en lo de vidas pasadas en lo de yo me fui vi a mi papá vi a chatter y regresé me regresaron o sea yo me baso en, en lo coloquial eh, maestro martín qué opina qué opina de lo que acaba de decir la maestra Angie es verdad es verdad o apoya a usted a ah, Witz? es verdad lo que opina la maestra porque como dicen el infierno está aquí en la tierra y apenas que uno tenga la experiencia con la muerte o experimente con ella se da cuenta de cómo es la realidad de aquí y sí el infierno está aquí en la tierra por toda la maldad que hay en el por el hombre, por el ser humano es algo muy difícil y solo es cuestión de asimilarlo pero también Adwitt tiene la razón, cada quien tiene la razón a su manera, de acuerdo a lo que vivas o experimentes. Pero solo es cuestión de aceptarlo, porque la realidad ya, todo ya está escrito, todo ya está planeado. A cada quien nos va a dar la hora en su momento. Y solamente hay que disfrutar la vida, tal cual como es. Ser felices, a pesar de que cada quien tengamos nuestros problemas, es cuestión de, de luchar ¿no? contra el mal, para así vivir bien. Maestra Angie, sí, no, te lo personal, Luis, o sea, no te odio, solamente te, o sea, te <ríe> pongo mis dudas de, de dónde sale, de etcétera, o sea, no es un pleito, es algo sano, no te enojes. Maestra, la, maestra, maestra Angie, eh, Adem 3 dice, ¿qué bajo caes, eso eh, Dedícale algunas palabras a Adem 3, por favor. Es entretenimiento, vato, disfrútalo, no mames. Al chile, o sea, que que es sea, para eso ayer tuvimos wey, una chile. excelente persona, Sixto. Vamos a tener, va a tener otros excelentes este, exponedores realmente feliz, conocedores wey. de temas wey. científicos, y ahorita es mero entretenimiento. Y si que no te llegue. gusta, pues vete a ver el chisme de pati chapoyo, lo que tú quieras, güey. O sea, eso, wey, chido, sé morar, feliz. Wey. Amor y paz ya que se vaya, a Witz, eh, a todo esto Mira, que a dijo ver, la maestra, a ver eh, a dónde se va, que se divierta, ¿cómo, cómo te sientes con respecto a eso, a Witz? ¿podrías hablar con Metatron, con Jesús, con alguien para demostrarle a la maestra, Angie, que es verdad lo que mencionas? Mira, yo ya te dije que Metatron, ya hace como medio año dejó de existir, ya te lo dije, ¿por qué? Porque el hermano de Jesús, uno de sus hermanos, y otros dos dioses cooperaron para acabar con él, y, y lo que sí te puedo decir que a mí me entristece mucho y que la gente piense, es que los que dicen que Ay, vivimos en un infierno, sí, este mundo desgraciadamente es un infierno, también hay cosas buenas en este mundo, pero lo, desgraciadamente las gentes es que están muy desesperadas y que dicen, ¿saben qué? Como este es un infierno, mejor acabo con mi vida para... Irme a un lugar más bonito, yo creo que del otro lado es más bonito, me va a ir mejor, así que mejor me quito la vida para irme a ese lugar. Cuando no sabes a qué lugar vas a terminar, porque puedes terminar en un lugar peor que este, porque hay otros mundos, otros lugares donde existen, además de seres humanos, almas humanas, cosas que ni te puedes llegar a imaginar y que te pueden hacer sufrir, más cabrón que en este mundo. Imagínate que te toque ir a, ir a un lugar donde habiten, por ejemplo, demonios o otras es, criaturas que sean peores Los que ellos. ¿Los demonios ellas, habitan aquí? ¿No sufrir. te han visitado? Sí. Los demonios habitan sí. aquí. Yo no sé si tú has amanecido sí. golpeado o rasguñado. Los yo, demonios sí. habitan aquí. Yo ¿tú lo, los has yo lo visto? he visto. La gente ¿Dices? sombra. Sí. Yo los lo he visto. Exactamente. O sea, pero, los demonios están pero... entre nosotros y hasta uno tiene su demonio dentro. Esa es sí, una. Pero... Dos. Este, te, te aseguro que las personas que deciden irse al más allá no son ellas. Te lo puedo firmar que una persona que decide quitarse la vida no es ella. En conciencia, ni en mente, ni en nada. No, Bajo esa algo persona negativo, no, no una era entidad. ella. Una, una Está influenciada por algo, algo eh, o sea, pues, pero no eres tú conscientemente. Esa persona no, no estaba. Ahora imagínate a qué grado y qué personas se han ido. O sea, una persona que tenía deudas, que tenía cinco hijos, que, que, que, que ya no sabía cómo mantenerlos, de a dónde irse etcétera o sea también hay que estar de, del otro lado empatizar con la otra persona yo creo que nos falta un poco de empatía un poco de ver del otro poner lado este para poder que no que no nos podemos poner en sus zapatos pero al menos el decir güey, aquí está mi mano cuántas veces hemos escuchado golpear a la vecina y no no no se la damos cuántas veces hemos escuchado ver una chava sola por ejemplo lo del caso de la niña que apareció en la voz. ¿Y por qué nadie se orilló y dijo, oye, ocupas ayuda, te llevo? O sea, falta de empatía. Y nos vamos a otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos amamos ni nosotros mismos, no nos creemos ni nosotros mismos. Tú estás dudando de que la gente piensas más en lo que la gente quiere que crea de ti. A, a, o alguien. sea. Sí. Ah, pues, mira, dejemos, sí. dejemos que hable. Mira, quizás no me creas, pero hubo un tiempo, y esto sí te lo puedo demostrar. No, sí te uh, creo, sola. no eh, no te estoy es, diciendo bueno, que no te creo. Eh, bueno, nada más escúchame. Hubo un, tiemp un tiempo que hubo un ángel, un arcángel, que no se menciona en la Biblia porque es un ángel muy extraño, que estuvo viviendo aquí conmigo muy... eh, para protegerme de muchos males que Metatron me estaba mandando y el mismo demonio del infierno y incluso este como yo he tenido pleitos con algunos familiares, incluso me he llegado a pelear con mi hermano, incluso ese ángel me este me quiso, me poseyó me, bueno me poseyó varias veces pero una de esas que él me poseyó, me dijo dame permiso para matar a tu hermano y aunque en ese momento sí quería yo hacerle daño le dije no no asesinarlo porque... sí que este pero le... porque él es era él era un ángel que castigaba a los pecadores y castigaba a cualquier persona que estuviera lleno de maldad pero le dije no este déjalo que este ya tarde o temprano ya asumirá las consecuencias de sus actos y ya, no le hizo nada. Pero ahí en, en mi canal de YouTube hay un video donde es eh, donde yo grabé donde él me poseyó y posteriormente luego este le hizo una llamada a Oxlack donde, para comunicarse con él donde está grabado cuando le hizo la llamada en un directo. Y ese ángel se llamaba Ira, el ángel de la Ira. Y lo vi. Ira. Sí, lo vi. Ok, maestro Martín, usted dígame. Okay, Entonces... No, no, no, te lo juro que no te odio, no, no, no es que no creen en ti, te lo juro que yo creo que todo es posible. No, todo el mundo, no conozco todo en la vida, este, está padrísimo, me encanta lo mejor conocer algo nuevo, y una disculpa si te has sentido ofendido de mi parte, con todo respeto, de verdad, te respeto este y si me paso, tú dime y no quiero no quiero pasarme de la línea en la que pueda se hacerte sentir este mal, ofendido con mis preguntas o con mis confrontaciones. O sea, una disculpa, la verdad, pero no, no es odio y discúlpame, la verdad desconocía de tu canal, creo que debo de ver más tu canal, conocer más sobre de ti para entonces poder ya pues hablar abiertamente o, o, o hacerte otro tipo de preguntas o etcétera. Maestro, Perdóname. Maestro, sí, y la verdad. No. A ver, Martín, maestro Martín, diga, ah, adelante. Sí, aquí la no tiene que disculparse nadie porque cada quien tiene su punto o opinión de vista diferente y cada quien puede decir lo que quiera mientras sea con respeto. Y como dicen, entre más aportemos el tema, pues cada quien va aprendiendo de las demás personas, porque cada persona es un, tiene una mente, un universo, un mundo di diferente, y entre más aporten algo, pues vamos aprendiendo y conociendo más de todos. Y yo respeto cualquier punto de vista de cada persona, y todo es válido, porque cada quien vive la realidad a su manera o a su forma. Cada quien somos distintos y debemos de de apreciarnos y querernos. Y, y así, pues, es bonito platicar con gente de, de todo tipo, porque así uno aprende de todo en general, Mire, porque cada quien vive su realidad, su manera. Y así. Yo, cuando era, yo cuando era pequeño, este, o sea, yo me infundí, a las creencias que me enseñaron mis padres, porque mis padres eran católicos, así que pues sí, hice mi primera comunión y todo eso, pero llegó un momento en que dejé de creer en esas cosas, porque dije, ay, no hay evidencias, no hay pruebas, me volví una persona muy, pero muy atea, y hasta que viví lo que, en lo que yo no creía, entonces dije, no, pues es cierto lo que dicen. Hasta que no lo vives tú, no lo crees. Hasta que no lo vives con tus propias, o sea, en hasta experiencia, que te pase. Hasta que te pasa a ti, lo vives en carne, hueso y alma. Entonces, lo crees. Y cuando. Da, igual, da igual si te creen los demás. Sí, entonces. Tú me... hayas vivido una experiencia, ya con eso basta. Da igual si te creen sí, sí, entonces yo dije, no. Le pido una disculpa a todas las personas que decían que habían visto fantasmas, que habían, que habían visto demonios, que, habían, que han visto ángeles y eso, porque yo en ese momento pensaba, todas las personas que creen en algún Dios, que creen en el, que han visto ángeles, fantasmas o, o demonios, están bien, cu, cu, cu, cu, cu. cu. Pero, en es, pero desde ese momento, en cuanto me pasó eso, la verdad es que yo me disculpé desde el fondo de mi corazón, de mi alma me disculpe con esas personas y hasta me dije a mí mismo de seguramente muchas de las personas que están en los manicomios porque dicen que vieron algo que la gente no cree a lo mejor muchas de esas personas sí están diciendo la verdad pero como los creen loquitos ahí los tienen metidos entonces yo me he yo me apiado de algunas personas que están ahí porque no creo que todos los que están en un manicomio estén locos, sino que sí vivieron algo y vieron algo, pero los doctores o las personas ahí cercanas no les creyeron y por eso los metieron al, al manicomio, la verdad es sí, es una lástima por esas personas que seguramente pues sufran de que sus familiares u otras personas no los crean y ahí los tengan encerrados. Muy bien, vamos en, enfilándonos a la recta final. Vamos a terminar hablando sobre la muerte, precisamente. Eh, awitz, ¿cuánto crees que. que bueno, más, más más o menos es como. No sé, ya se me fue la idea. <risa> no, ya, ya no me acuerdo. <risa> bueno, ¿qué, ¿quieres, que te, ¿Quieres que te digan algo? ¿Qué es lo que yo opino ya de la muerte? ¡Ya lo mareamos! Yes. Así, yo, así yo puedo opinar que también. ¿Qué es lo que yo pienso de la muerte? Y me refiero no, de la, la, la parte. Te das una llamada, ahorita déjame... déjame Miguel Ángel, tu fecha de nacimiento y te digo lo que quieras. Hola, buenas nombre noches. nombre completo. ¿qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Aquí escuchando buenas. todo el, el importantísimo... Inter, intercambio de conocimiento. Sí, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigue tu mamá? Bien, gracias, gracias. Bien, échale muchas ganas que te veo medio decaído. Ah, sí, cosas pasan, cosas pasan. Te mando un fuerte abrazo, todo tiene solución. Acuérdate, ok, ok. Decaído, primas, échale muchas ganas, ok este, algo que quieras preguntar a los maestros pues mira, respecto a la opinión de ellos, aunque difiero en varias cosas una de ellas es, este acerca de los seres sombras ¿Sí? los seres sombras, yo tuve una experiencia con uno a los siete años de hecho son precisamente como su nombre lo dice, son son sombras con forma humanoide. De más de un metro ochenta. Son altas. Son agresivas. Pueden ser alienígenas. También. ¿Mande? Pueden ser alienígenas también. O seres ¿O también de otro plano. Y de hecho pueden, no se sabe realmente. O pueden ser lo que les llaman. Doble Gengar. O sea, tu doble. Que dicen que si te topas con él. Solamente uno de los dos va a poder existir en este en este mundo mira tople Kangel, como tú dices este no creo que sea te Voy a comentar por qué porque son Esto seres, seres son seres oscuros pero muy obscuros son son completamente oscuros únicamente se dicen de una que... forma semi humanoide porque no se les ve ni piernas ni brazos ni nada o sea es una sombra okay. viviente como tal Ah, ok, sí, no, porque sí, sí, sí. los complementos sí, sí, sí. también son oscuros, de hecho, o, pero bueno. Se la única explicación, con la que podrían interactuar con, con, con un, con un este ser físico como nosotros, porque a mí me atacó. Digo, no sé, sí, este, obviamente, pues no hay no hay una teoría que compruebe esto, porque no hay ningún científico oh, no, no. que se atreva pues a investigar esto de forma... Pues seria, que lo van a tachar de loco, como dicen ustedes. ¿Qué pueden decir, maestro Awitz, de los hombres sombra? De las sombras hombres o de estas figuras? De Pero hombres, no hombres. lo dejó terminar su historia de los siete años. ¿Qué le pasó a, a los siete años? Mira, a los siete años, en este caso, cuando ya estaba durmiendo, obviamente estaba abierta la puerta. Se tenía... Ah aquí lo que es este, la, la casa en la parte de arriba la recámara está dividida por un pasillo y hay un baño en medio entonces se, se dejó lo que era la luz encendida del pasillo, para que cuando quisiéramos ir al baño, pues pudiéramos ver el camino entonces me levanto entre tres y tres y media entre tres y tres y media de la mañana y miro hacia el marco de la puerta y veo una sombra parada Ahí usa o una sombra muy alta, muy grande. Me asustó y pues me tapo con las cobijas. Y empiezo a sentir. Ah, pensé que había cerrado los... la puerta. a jalonear <risa> las cobijas. Ok, ¿y qué más? De hecho, Oslar, algo que, algo que te quería comentar. Ves que antes ponías lo que era? ¿Ves que antes ponías, este, ponías lo que eras? Loco. el canto del ágil y el lamento a la llorona, sí lo alborota, alborota en al hombre sombra? sí lo alborota, okay. a Chamuqui? en ese sí, momento es que... mi familia estaba en vacaciones, estaba en Acapulco, y yo estaba solo aquí en la casa de ustedes, entonces yo escuchaba en la, el resto de la casa, cómo se caían cosas, o sea, él, él movía cosas, él tiraba cosas en las recámaras, o sea, lo, se alborotaba, Más bien se enojaba, ¿no? No, se alborotaba. De hecho, se alborotaba por los por los ruidos. ¿Y oh. cuánto tiempo te pasaba? ¿O sea, todas las noches? No, fíjate, por que ciertas era horas. La... Y de hecho, porque yo, hasta la fecha, pues, duermo con la luz encendida, precisamente para evitar que venga otra vez a hacerme lo mismo de hecho yo una vez escuché un relato desde los siete vez... años te sigue visitando hasta hoy en día siete años me sigue o sea lo, lo traigo sí. con energía esta cosa de hecho yo una vez has, has hecho algo? algo mande mande has no, hecho sí. algo o en tu ¿Mande? casa hay algo en tu hogar O si sea, pues en ti, en tu hogar, o has intentado hablar con él, o, o algo. Es que no te entiendo. Que si has hecho algo, o sea, dices desde los siete años a la fecha te sigue siguiendo y sigue llegando, por eso duermes con la luz encendida, porque si no aparece. Eso, obviamente, pero que lo si lo tú lo has lo hecho entiendo, algo, eso no, eso para que atrás. ya no te siga. ¿mande? De hecho, intenté sellarlo, pero no fue posible. ¿Cómo? Sí, lo intenté sellar con obsidiana, con, con pero no fue posible. Lo único que hice fue alborotarlo ah. a más. Mira, yo te voy a dar un consejo a de un Y nada más fuiste es... con una persona, no conseguiste asesoría. ¿Pero pues con quién? Un padre o alguien, no sé. ¿Con quién se podría? ¿Con un espiritista? Para que en lugar de que se resuelva lo, lo empeore más no es posible Pero eso ya es una cuestión posiblemente kármica o alguna otra cosa por el estilo alguna vela bendita algo que hayas investigado por internet no sé mira mucha de la información que existe en internet ajá que es este, eh, pues es una, una verdad manipulada. Entonces, digo, yo desconfío mucho de lo, de, lo que, de lo que se encuentra en Internet. Entonces, pues, sinceramente, yo no acudo a Internet. Es muy, muy difícil encontrarlo. A ver. Mira, una vez... este, lee, lee el Salmo 91. ¿La Biblia? El, los, el Padre Nuestro siempre, que para que estés tranquilo... Y consigue hojas de laurel, sécalas y haz como un, un tipo saumerio o sándalo y préndelo así en tu casa. O sea, este velo, ve humeando tu casa, trata de armonizarlo. No es de que lo, lo, lo ya viste que lo, que lo, ¿cómo se llama? Que lo alteras. Lo que pasa es de que a los seres de alto, de bajo vibraje, no les gustan lo, por ejemplo, el Beethoven, cosas así, o sea, los los, los sonidos, este, ya ves que existen hasta estas cosas como Ajá. los sonidos armoniosos, hay, hay un hay una vasijita con un de este que, que es que es para para armonizar, no des perdóneme gente, des, se me fue el nombre, lo ubico, pero inclusive hasta una campanita así algo pero más bien que nada, pégate a la fe que tú creas y, y acércate a él, Y pero el Salmo 91 es buenísimo, buenísimo, buenísimo, y el laurel, quemar laurel es buenísimo, quemar sándalo, inténtalo, inténtalo, no pierdes nada, no pierdes nada, pero sobre todo con mucha fe. Me agradezco mucho. Muy bien. Eh, Alex, sí, de... cosa, luego le preguntas a que este, como, luego nos hablas, le hablas a que a ver cómo, cómo te fue, y si lo intentaste. Alex, Alex iba a tener, tenía un, este, un consejo. Hecho, para tranquilizar, ¿no? sí. Alex, Alex, sí Alex, mira, sí. te quería dar un consejo, pero bueno, me, me interrumpieron varias veces, cuando te quise comentar. Este, mira, yo escuché hace tiempo, este, una historia de alguien que le pasó a alguien de que encontraron a una persona en su departamento desnuda, perdón, desnudo, tirado en la este tirado ahí en el suelo este casi con todo su departamento todo abortorado y la gente le tumbó la puerta porque tenía la música a todo volumen. Y le preguntaron que por qué estaba desnudo y por qué tenía la música a todo volumen, ahí tirado en el suelo. Y dijo que este, los demonios y seres sombras lo atacaron. Y que, la, que con la música a todo volumen logró este, hacer que se fueran. Que eso le lo, ayudó a, a, a, que fue. ajá, lo ayudó a mantenerlo a salvo entonces yo el consejo que te puedo dar a través de eso y este, y a mí bueno medio me, me ha funcionado, es que cuando te vayas a dormir por las noches este, si pones música, este, sobre todo música así, bonita, tranquila ya sea música, o música que te guste, ya, que te inspire sí, música, que, música que te guste cualquiera puede que, ser. Ajá, de, de, de, música sana de preferencia o música así que sea de puro relax, pero así a un nivel fuerte, pero tampoco no, no exageres, eso puede alejar a las malas identidades. Además de que te ayuda a dormir, aleja a las malas fibras y a esas, y esas identidades. Solamente que sean seres muy, muy fuertes, como un este, demonio de clase alta o algo, pues sí, no puedes hacer nada, pero la música sí aleja a todas identidades que sean de bajo nivel. Te agradezco a pues, por, por el consejo, No voy a seguir. Eh, qué bueno, espero que te sirva. Te agradezco mucho. Igualmente para servirte. Nos vemos. Gracias por la llamada, mi hermano. Gran, bonita noche, que Saludos. Hasta luego, hasta luego, que se Pues eh, si ya le ganas. Manches. Ya estamos a punto de. De terminar, la, las últimas palabras entonces de cada uno, me gustaría que dijeran algo en conclusión con la muerte. Eh, señor eh, Maestro Martín, conclusión con esto de la muerte. Pues quería decir unas frases acerca de la muerte. Y yo re, me refiero a no teman a la muerte y no le temerás a la vida. Y también para muchos es algo negativo la muerte. Pero son acontecimientos necesarios. Solamente es cuestión de aceptarlos para poder trascender. Ok, muy bonitas frases. ¿De dónde uh -huh. las sacó, Maestro Martín? Pues la verdad me las pasó el Maestro Néstor. Me, me dijo, me lo acaba de decir ahorita, por aquí. Ah, bueno. <risa> ahorita está el Maestro Néstor uh, comunicándose contigo. Está conmigo. Es, Díganle está al ahí Néstor. dormido Díganle, <ríe> nada a es cierto al maestro Néstor, ¿qué? gente ¿Qué entra el maestro honesto invítenlo invítenlo a ver qué dice para que nos apañe de conocimiento este pues prometo callarme no. gente ya lo ya lo que diga Wits y los demás ya yo ya me callo no, pero, pero están hablando bien. La verdad yo quería hablar, pero pues el conocimiento de ustedes me dejaron impactado. Pues, la no, verdad Matín, me gustaría que se no volviera a repetir. No, no, no está, cada quien habla y dice su punto de vista y están en lo correcto. Cada quien tiene su versión y, y tienen la verdad cada quien a su manera. Es algo muy bonito de aprender de los demás. Solamente es cuestión de otra llamada? ¿Oxtra? ¿No Le damos una llamada más, okay. ¿Qué mm. pasó, Will? Ok. Ah, este... Ah, Oxtra. Pues mira, si quieres mi opinión con respecto a la muerte, yo lo único que te puedo decir de la muerte es que es un ser embustero, es un ladrón, es alguien que destruye la vida, que la opaca... Es un ser que lastima a todos los vivos porque en este mundo lo más valioso que existe es la vida, no es el oro es la ni las joyas. La vida es el mayor tesoro que existe en el mundo y la muerte que es lo que más se lleva de este mundo o que es lo único que se lleva de este mundo es la vida de las personas y el alma de una persona no le pertenece ni a un dios ni sí, a la muerte, la vida de una persona le pertenece a esa persona porque es un regalo de tus padres que te dieron al nacer y tú decides si tu alma la regalas a otras personas que son las personas que te quieren, las personas que te acompañan, es como decir voy a dedicar mi alma a esta mujer, voy a dedicar mi alma a mi familia, a mis seres queridos, esa es una pertenencia tuya que ni la muerte ni debería de tocar. Otra cosa que se me hace muy injusto es que unas personas vivan más que otras y otros menos que otros. Por ejemplo, a mí se me hace triste que los perros, que son criaturas tan nobles, vivan tan poco. O sea, para mí es que si una persona tiene, si un ser vivo tiene derecho a vivir, 20 años, todos los seres vivos deberían tener ese mismo derecho, si uno tiene derecho a vivir 100 años, todos, si uno tiene derecho a la inmortalidad y a la juventud eterna, entonces todos, pero sinceramente vivimos en un mundo donde, donde no hay justicia, donde hay personas que tienen prácticamente todo, hay otros que no tienen nada, y la muerte, pues sí, para mí es el mayor ladrón que existe en este mundo, y nada más quiero comentarles, así de rápido, para los que sean creyentes de la religión católica o cristiana, que no son siete, la Biblia dice que son siete pecados capitales, pero realmente son ocho pecados capitales. A ver cuáles son los ocho pecados capitales. Mira, no tiene caso que te mencione los primeros siete, creo que ya la gente lo sabe, la gula, la pereza, la envidia, sí. la etcétera. gula. El octavo pecado capital es el... Ay, eso... Dame un segundo. Ay es que de repente me, me, me dio así como un dolor de cabeza, pero es el, el ¿cómo se llama? Eh, la, la independencia el tener el, ¿cómo se llama? El libre el libre río porque, ah, porque cuando el creador cre, creó a, a Eva este, para que digo, perdón, Adán yeah. Adán para que fuera el primer hombre en el mundo, creó como su compañera a una mujer llamada Lili, pero Lili murió la manzana de la sabiduría, este o el fruto prohibido, y esa manzana prohibido. le dio este pues el poder de todos los siete pecados capitales, y entre ellos estaba el octavo que es el nivel del río y cuando una persona tiene el nivel del río puede desafiar a cualquier persona entonces como ella decidió abandonar el Edén y el creador le pidió que regresara con Adán por las buenas ella no quiso, entonces la desterró, la dejó en un lugar ahí separado de la tierra y creó a Eva para que fuera la compañera de Adán y por eso le pidió a Metatron que les dijera que ese, que no tocaran ese ese árbol de eh, donde estaban las las manzanas por eso es que el octavo pecado capital es el libre del río porque aparte de que te da libertad de cualquier cosa el libre del río te permite incluso tomar malos caminos y aparte te Malas permite decisiones. desafiar ajá, y aparte te permite de desafiar a los, a, a los dioses o al mismo creador, porque sin este si Eva y Adán hubieran mordido esa manzana, este, nunca hubieran podido este, desafiar a Dios, pero lo pudieron desafiar porque entre Metatron y el demonio, el lo mani los mani manipularon a Eva para que pudiera morder la fruta y Eva pudiera hacer que hagan la fruta, pero sí, son ocho pecados capitales. O sea, entonces el, ocho, el octavo eh, pecado capital es el libro de, del río. El libro del río, sí. ¿Este es ¿Puedo octavo, decir algo? A ver, si sí, maestro Martín. Pues yo quería decir unas frases acerca de la muerte para que lo lleven en su vida cotidiana y así quizá pudieran entender un poco más acerca de este tema o asunto. Y pues bueno, para mí la muerte es una dimensión de la vida, ella es nuestra compañera, más fiel, la única que nunca nos abandona, puesto que puede sobrevivir en cualquier momento y rechazar la muerte hasta el extremo es, es, es negarlo. Y pues a vivir para vivir plenamente hay que tener el coraje al integrar la muerte a la vida, desde, desde que el hombre... Esta la muerte ha sido objeto de tomar y ritualidad, reflexionar sobre nuestra muerte es reflexionar acerca de nuestra vida. La muerte es parte de un proceso de la vida misma, sin embargo, esa comprensión puede no eliminar el sentimiento de pérdida o de ausencia, o de inclusive mente del dolor, ya que es ajeno a la razón, es decir, el sentimiento y la razón caminan ejes paralelos y el primero no depende del segundo o al revés por para para enterar lo, lo, lo mencionado puede decirse que el dolor y el sentimiento pueden ser comprendidos pero no ignorados o sea la muerte y los sentimientos van de la misma man mano solamente es cuestión de aceptarlo y vivir la vida con felicidad y bonitas bien. palabras maestro martín de eso de Sí. sí. Ah, este, ¿me permites leerte esta, este texto que encontré en internet sobre la muerte? Es Claro, claro que sí. Mira, dice, dice lo siguiente, ángel de la muerte, ¿por qué te llevaste a esa, ¿por qué te llevaste esa esperanza y ahora nos quieres volver a dármela? ¿Por qué te fuiste con mi alma? ¿Por qué te llevaste mi vida? ¿Por qué estás condenada a a cada segundo de mi cabeza? Yo ya en esta vida no pido nada, solo que me devuelvas un poco de mi felicidad a mi alma. Solo pido mi sonrisa, solo un poco de mi alegría. Ya nada más te pido que antes de llevarme tan pronto me dejes un aliento de sonrisa y un suspiro de alegría. ¡Ay, ah, qué bonito, Agüits! Qué bonita esa, esa frase. ¿De dónde la sacaste? De Google. De, de Google. A ver, buenas noches. Habla? Te, te, lo, te lo puedo mandar por el WhatsApp. De la, de la Aló, buenas, noches, son de, buenas noches, bienvenido. ¿Quién habla? ¿Qué tal, te Saluda Owen. ¡Owen! Así es, doctor. quiero decirte que, si miento la verdad, tres maestros que están ahí contigo, de a Martín a Awitz, a quiero preguntarle si de verdad él es el amo de la muerte, porque eso, eso es algo muy, muy, muy serio, quería saber si es verdad eso Su nombre que dice ah, wey, se amo de la muerte. Y también quería mm. dar a, la, a la maestra Angie, por supuesto. Y felicidades, la, la verdad, no ya no aguanto el cerebro por tanto conocimiento de, de esta noche. Así que. Yo sé que no está Néstor, güey. Peor. Es peor. Necesitas unas caguamas. A ver, ah, sí, eh. el maestro así que no comparte, no, no comparte sus. Las chelas ahí solo, solo nos echa carita. Bueno, aquí los, los invito y jugamos PlayStation FIFA con Oxlack? ¿Va qué se? Conmigo. Yo estoy chelas. tomando cerveza, yo estoy tomando coca. Las preguntas, eh, a ver. Bueno, eh, felicidades a todos y buenas noches, Oxlack. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ya colgó. Ah, bueno, entonces vamos con la, la última, Tenía frase. prisa. Maestra Angie, ¿usted también sacó frases de Google para eh, terminar esta transmisión? No, de hecho yo ni me preparé para el tema ni nada, quería venir en ceros. Okay. Pero en lo personal hablaste ¿Pero te ¿Puedo hacer una calaverita? Bonito. Gracias. Hazme haz una calaverita. Estaba Oslac sentado en su tumba ¿Una de estas? viendo como Adwis. <ríe> Angie y Martín lo volvían loco mientras él pensaba por qué tuve que haber hecho ese envío. Ok, ¿ya terminó la calaverita? Oh, yo, sí. yo tengo otra, mira. Mira una, una de estas. ¿Qué más quieres? Muy yo bien. soy una calaverita en vivo. Muy bien, bueno... Pues este, interesante todas las cosas que dijeron esta noche, seguramente se quedaron con ganas de decir más, pero bueno, es hora de retirarnos. Y a cada uno en su momento, obviamente los voy a volver a invitar, así que me, a mí me pareció muy interesante lo que dijo el maestro Awitz, lo que dijo Angie, lo que dijo el maestro Martín. Así que yo creo que vamos a platicar en alguna otra ocasión con cada uno de ustedes por separado. También, y de pronto, pues, si ya se sienten incapaces, pues, eh, platicar con el maestro Néstor. Agüitz, ¿tú estarías dispuesto a un debate con el maestro Néstor? No. Estaría okay. bien, pero Mart Awitz no quiere. Martín, ¿tú estarías dispuesto a un debate con el maestro Néstor? No puedo hacer un debate con él porque él me dio el conocimiento ahorita. ¿Sabes por qué? Porque yo le compré a Néstor el poder secreto. Yo decía ¿Ah, hacer una transmisión... Yo decidí hacer una transmisión con ustedes y aquí estoy con ustedes. Esa es la evidencia. Néstor no me cobró nada, nada más las gracias. Pero Awitz y el chat quieren hacer una transmisión con Néstor, pero Awitz no quiere. Él sabe por qué, pero él sabe si responder ahorita o no. Yo sé por qué Awitz no quiere, pero ver, él decide si el, decirte o no. no yo ya se lo a dije a usted, pero aparte... Este, no tengo que decirlo aquí abiertamente. si lo quieren saber pueden ir a mi canal, ahí en mi canal de YouTube, explico que fue de hecho un directo, porque no quiero este, platicar con este Néstor, si lo voy a decir. Maestro Martín, ¿cómo fue que le pasó el poder? ¿Cómo fue que le introdujo el poder? Pues el poder me lo pasó a través de la mente, porque a Néstor lo conocí en otra vida. En otra vida fuimos hermanos. Y Néstor me dijo que cuando quiera me puedo comunicar telepáticamente o a través de los sueños. Los sueños son un mundo aparte. Es un mundo que todos usamos. Eso sí, estamos no aquí oficial, por Néstor. Pero, pero Néstor el, lo deseó y yo lo deseé a través del poder secreto. Y aquí estamos deseas, y volveremos tú a estar. Deseas, tú, tú, tú, Mané. Tú deseaste a Néstor, y Néstor lo deseó también. Y aquí estamos, gracias a él, pero gracias a mí, porque le compré el poder secreto. ¿Por, ¿por cuánto? Pues nada, nada más darle las gracias, porque tú sabes que todo esto lo planeamos, lo planeé yo. Y aunque yo quería hablar, yo quería hablar, pero pero pues el conocimiento de mis compañeros hicieron que no podía decir nada. Y aquí tenía preparado todo mi show, mi kit, pero otro día se dará, y lo y solo te quedé decir, Black, Gracias por invitarme, porque no cualquiera lo hace, güey. Muchas gracias Maestro, por todo. Maestro, Maestro Martín, ¿usted sí cree en los morollos? Creo en los morollos, porque gracias a ellos estamos aquí. Y también creo en Metatrón, pero creo más en Dios. Y en Cristo. Okay. ¿Crees también en, en, el, en la rata marrón? ¿En quién? En la rata marrón. ¿También? Sí, sí, sí. Y, y gracias a Néstor me, cu me curó el sodo. Porque pues yo yo tengo eso. Y él me curó el sodo. Y ya ¿Te estoy te... aquí. ¿Te curó del soda? Tengo soda literal. VIH tengo. Okay. Pero oh, me curó de eso. Ya te curó el maestro Néstor de eso. Así es. Y estoy aquí más vivo que Chabelo. ¿Por qué? <risa> aquí estoy. ¿Por, ¿Por qué te dio el soda? por estar con muchas mujeres ¿por estar con muchas mujeres? ¿estuviste con muchas mujeres? literal, sí no, sé, no, ya hablando en serio, sí. Tengo, sí tengo esos problemas ok, ok, tienes soda pero sí fue por estar con muchas mujeres sí o, no, no sé. ibas ibas mucho a Hong Kong? iba mucho a Tailandia Ah, ok. Y, pero sí. ¿Y ahí en Tailandia había mujeres exóticas? Sí. Había de todo, sí. ¿Cómo pero que de todo? Es. ¿Mujer, mujeres, sí, mujeres hombres. de todo tipo. No, nada más, nada más mujeres. Nada más mujeres. Sí. Eh, eh, ¿Cuántas veces fuiste a Tailandia? Como tres. ¿Como tres veces? ¿Y con Pero cuántas mujeres? Con ¿Con, esas ¿con, con cuántas mujeres estuviste en Tailandia? Con 23. Con 23 mujeres en Tailandia. Ok. ¿Y si sí. sí son diferentes a las mexicanas? Pues, pues, son más calientes las mexicanas. Ah, sí. <risa> ¿Las tailandesas que hacían? Las latinas. No, también, pues sí. Pues son más gritonas. Ok. <risa> Pues el maestro Néstor te curó en soda o te está curando ya me lo curó por completo por eso estoy aquí disfrutando oh. mi caguama si no, no estaría oh. ok, ¿cuándo te curó? ¿cuándo sucedió eso? pues me curó la semana pasada hablé con él y me dijo tú estás libre de cualquier tipo de enfermedad tú disfruta la fruta y le, re le relaja la raja, tú estás aquí para disfrutar y vivir y aquí estoy entonces, con ustedes, gracias a Dios. Entonces, el maestro Néstor, ¿tú aseguras que sí tiene poderes? Tiene poderes, pero solamente es cuestión de plasmarlo y de creer en eso. Porque si no te lo crees, no, no funciona. La, fue muy, la fe mueve montañas. ¿Tú eres si crees en Néstor, soy su discípulo, pero también soy creyente del sacerdote Awitz. Okay. Ok, pero, pero ¿quién mucho es más menos. poderoso? ¿Quién es más poderoso, Awitz o Néstor? Pues, no, yo creo que Néstor le gana por goleado. <risa> pero Awitz okay. también, sabe mucho. Ok, ok, ok. ¿Qué opinas de saben. eso? ¿Es verdad eso? Ok, <risa> ah, eh, no sé no tengo, no, no tengo su güey. pero... Voy a controlarme de eso, de esos lugares. ¿Qué opinas de las palabras del maestro Martín Nawitz? Mira, se me hace muy difícil de creer que, este, que como dice Martín, que estemos aquí porque Néstor le concedió el poder de cumplirle un deseo. Si estamos aquí es porque ya lo habíamos platicado ya habíamos acordado el día este, porque ya David, porque lo estuvimos platicando todas las, casi toda la semana los mismos suscriptores te lo, se estuvieron la recorda, ¿sí? te lo estuvieron recordando y este porque si fuera cierto eso de que vendo poderes yo por ejemplo si yo vendiera poderes por ponerte un ejemplo para no engañar a la gente, como me, lo hicieron estas personas que me querían dizque, venderme el, la opción de convertirme en vampiro, que de hecho ahí te encargo, por favor, que cuando puedas, si quieres, antes de que nos vayamos, te muestres a la gente la carta que te mandé, este, que no es muy larga, pero que ahí está toda la información, el correo y de estos tipos. Este, Tuviste bien fácil, así como me engañaron, o sea, cómo me engañaron por esa carta. Y desde ahí dije: Si alguien en internet te llega a salir con que te vendo esto y esto y aquello, pues, o sea, cosas no, que, se que no se impila, este así como que te vendo el poder para volar, te vendo el poder para, levar, para tener super fuerza y todo eso, entonces demuestra que tu producto funciona, graba un video donde tú sabes y muéstrame que puedes levantar objetos pesados, muéstrame que puedes volar, muéstrame que puedes lanzar rayos láser por los ojos, muéstrame que puedes convertir esto en piedra, ya si me lo demuestras en un video, te creo que estás diciendo la verdad, que estás teniendo poderes, entonces te compro, pero mientras no me demuestres que no, no, porque luego así la gente sale y que te muestro esto, esto y esto, y al final se quedan con tu dinero, ya sea que le haya estado un poquito o menos, porque luego te dicen, páganos de a poquito a poquito. Y este y luego a la mera hora, de poquito que le diste, se lo quedan. O este, o Pero cuéntales. Cuéntales cuando tú, tú pagaste por, por un poder y que te estafaron. Algo así me dijiste. Sí, ya, le, ya, ya lo ¿verdad? conté lo único que quedó pendiente es que Oxlack muestre la carta que le mandé por el WhatsApp Maestra, eh, maestra, Angie. Ay, maestra Angie ya para terminar Maestra Angie eh, que no soy sí, maestra, mándame ¿sí creen los morollos? yo soy morolla como tú okay, es que créeme. me sorprende All with, all with de veras, o sea, no te lo tomes personal, pero por una parte dices, es que hasta que no ve algo físico la gente va a creer, y luego por otra parte pides algo físico. Esa es una, dos, es que, es que y consta una gente, cosa, estoy es que gente, me estuve mucho tiempo cosas callada. Ni por es un don que nos dio Dios, es el único don que nos dio. Él nos dio la libertad de elegir lo bueno o lo malo, no es un pecado capital, es el don precisamente hasta los satánicos ni quieren a los santeros precisamente porque ellos ya se meten contra el libre albedrío porque ellos sí se meten con la muerte, o sea nadie puede matar a nadie sin un consentimiento de alguien y ellos sí se meten el con, con sin, sin, sin matan por matar, o sea si, ni los quieren, satánicos satánicos, entonces este te contra nada más, pero no lo tomes personal, solamente es un punto de vista. Analízalo si te gusta, tómalo, si no desechalo, mandalo a la chingada, estoy loca al final de cuentas, y prefiero Con no estar loca que estar cuerda, qué horrible estar cuerda, imagínate. No, qué cabrón, o sea, pobrecitos. La verdad, me divierto, más top, pero nada más es eso. Pero no te, o sea, tú solamente escuchas, si te gana agárralo, si no, pues mándalo la chingada y punto, perdón, mándalo a volar. Sí, pero tiene razón, es verdad. Muy bien, muy bien, pues eso es todo, pues muchas gracias a todos, a los tres, gracias por estar aquí, por hablarnos sobre la muerte y otras cosas interesantes, eh, les mando un abrazo a todos y pues listo. Vamos a descansar, que son las 55, casi 2 de la mañana. Eh, nos estamos viendo en otras transmisiones. Maestro, maestro, maestro Martín, maestro Awitz y maestra Angie. Un abrazo. Eh, oye, ¿qué que Dale con maestra. Alguien me pidió Angie, un saludo, ob ob saludo. No, no alcancé a leer quién. Un saludo. Oxlack, antes de irnos, este, te puedo decir nada más. Tres cositas rápidas. Sí, tres cositas. Bueno, la primera nada más es para recordarte, este, pensaba subirlo hoy, pero no pude, espero mañana, y si no, el lunes a más tardar, este, voy a subir el audiolibro con imágenes, por supuesto, en mi canal de YouTube. Este, la le la leyenda, bueno, la historia jamás contada de las hijas de la muerte Chine y Mue. Ah, okay. Este, para que este, si lo quieres ver o quien lo quiera ver, pues va a estar disponible yo espero mañana o el lunes de hecho, yo pensaba que que hoy era viernes este, no me acordaba que hoy era sábado así que pues, este, me saqué de onda y por eso no lo terminé a tiempo este, porque, o sea, la u ya lo tengo hecho nada más estoy agregando las imágenes entonces, sí. pero ya mañana o pasado subirlo este, para que ahí lo veas este, cuando gustes y también de hecho se los recomiendes a tu amigo Dior. yo sé que le va a gustar que, que le gusta mucho las cosas de terror y paranormales yo sé que le va a gustar de hecho yo estoy seguro que si él y no me importaría si lo hiciera pero si él lo tomara y lo narrara él con su voz quedaría muy chingón la historia quedaría todavía más chingón de lo que yo creo que Dross sí, narre, narre tu cuento. Su historia. Sí, es que él es muy bueno narrando, tiene una voz muy buena para narrar. Y creo que empezas el sueño, los tatuajes. Y este. Yo eh, también aquí. Que que, sí, lo segundo que te quería decir, Oxtac, que <risa> ahí cuando puedas, ya sea antes de que termines la transmisión o en otra este, para que no se te olvide, porque luego se te olvida, se te olvidó la vez pasada, este, muéstrales a las personas la carta que te mandé, este, para que vean, pues, cómo estuvo todo el, el rollo ese del engaño, y okay. lo último que te quería decir, este, escuché que vas a invitar a una... Chica. <risa> Este, no sé cómo se llama la chica, pero tengo entendido que va a hablarte sobre Los Ángeles, que Los Ángeles vienen del espacio, que uno son extraterrestres y no sé qué tanto. Sí. Pues bueno, ¿Qué? además, este, si la llegas a invitar y quieres luego saber más mi opinión sobre Los Ángeles, porque yo sé mucho de ellos, pues te puedo, puedo compartir si quieres. Ok. Si sí lo deseas. Okay. Por eso, eso es todo lo que quería decir de mi parte. Y a todo el mundo, que la fuerza los acompañe y que Jesucristo, Buda, Atena y el dragón blanco dorado de Buda estén con ustedes. ¿De ojos azules? Ok. Gracias, Doc. Gracias por invitarnos. Buda, la... con Buda, con Buda. Gracias. Eh, maestra Angie, por último, ¿algo que quiere decir ya? Es que estaba diciendo que muestre mis poderes, o sea, hace un Duré como tres años aproximadamente. Lo que voy a dejar es esta Pascua. Por ahí te comenté. Pero... ¿Qué, qué puedo. ¿Qué los tarot y los oráculos. Bueno, si quieres... arcángelicales, de hecho. En otras, en otras tradiciones podemos hacer esto del oráculo y esto que nos vas a enseñar. ¿Puedo decir algo, Oxlack? No, ya, ya se mm, acabó Si la gente tiempo. quiere, pero que se mochen. Sí, maestra Angie. No, maestra sí, o sea, en otra ocasión, pero que se mochen. En otra ocasión que mochen. El danza. Taisi, gracias. Que también querían que enseñara los tatuajes. Les decía que por 100 pesos, cada, enseño cada uno. Herbert, pues, te sí. amo. Gracias, ¿No? qué lindos. ¿Tais? Era bien que los tatuajes y el oráculo lo muestres... Muestra fumóloga. Eh, en la siguiente... En la siguiente te aviso, porque sí, pues, estaría bueno eso de que muestres el oráculo. Cuando... <risa> Dale, pues. Entonces, ya nos vemos. Nos... Pero bueno, no fue 100, ¿verdad? <risa> 100 pesos. El, el, oh, oh. ¿Cómo? Parece, sí, parece que sí. Aclarando, de, lo, de, lo del fake que hice... 4.99, ¿qué dólares? 5 dólares. otros otros dólares. Cinco dólares, son 10 pesos, un tatuaje. El primero que me hice es un Kenji. ¿Es un Kenji? Ay, ay, Kenji? Ay, ay, bien tonto. El Kenji es un nombre eh, en japonés. Ajá, dice Shirabana, porque no es no, el nombre es Silvana, es el nombre de mi hija, Shirabana. Es el símbolo de amor de madre que significa mi mamá y el corazoncito ya se lo puse yo. Ay, güey, ahí está. Oh, es el primero. Ok, okay. A ver, Dije 100 pesos. Ah, 100 pesos por yeah. okay. Así es. Oye, que te que convenga, tengo otro ah. bien importante. Ah, ok, ¿cuántos tienes? Y Tengo, tengo tres, quiero más. Pero okay. ahorita la economía no está muy bien, pero a tengo tres. Para que tres, el, pero uno está grande. ¿Uno ¿Dónde? está grande? ¿Uno está grande? El de la espalda. <risa> ok. Ok. Yo tengo como bueno, ven. no está tan grande, pero fue el que menos me gustó. Hay que mejorarlo. Ok. Vamos a ver si hay algo otro. 100 pesos para que muestre el segundo tatuaje. A ver, 100 pesos. 100 pesos y muestro los dos ya ahí está, siempre eso sí muestra los dos ya para que nos vayamos maestra preciosa, no sé quién que no sé maestra <ríe> soy maestra de yo, mi hija nada más ya te pusimos la maestra de Angie ay, oh, yo quería participar para Moco pues ¿est ya estás aquí pero yo quería un Moco <ríe> pues luego, luego hacemos Moco ¿Para qué? No no. 1.99 Taisi, 2 no, dólares. 40 no, ya pesos. No, ya, nos vamos, ya nos vamos entonces, si no... ¿Es un Joker, no, mujer? Ya deja de estar apagando las luces, por favor. Ay, güey. ¿Qué, qué, ¿Yo puedo mostrar sin... un nuevo flag? Es un Joker, mujer, es mi as bajo la manga. Ay, no, no se alcanza a ver. ¿Otla? Sí, claro, muéstralo, muéstralo, por favor, ya, deja de estar. Mira, esto es de, de un, un alien. Vale, los dos dólares, por el otro lado o sea, dice Queen, porque soy una reina. Pero es, es la cara de un, un Joker y, y es la reina de corazones y trae todo las destas, pero Ajá. es un Joker. ¿Awitz, ah, con quién estás peleando? Pues no sé. Con un espíritu, no sé, es que se estaban prendiendo las luces y apagando, y de repente, ahorita nomás le dije, oye, seas quien seas, deja de estar prendiendo. Ahí están, 100 pesos, ¿quién puso los 100 pesos? Como que algo me movió la mano, tenía la máscara de la muerte en la mano, y de repente me. Es Morollo. Es Morollo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Es una corona aquí arriba, que es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un, una alas de ángel, que de hecho se mueven, azules con rosa, la palabra Yo Soy Amor Divino del arcángel Chamuel, en medio, y más abajo está una copa, porque yo soy la... En el tarot me representa la reina de copas. ¿La cual? ¿Cuántas copas? Sí, ¿cuál, de ¿cuál, hecho es cuál, es, cuál, una, cuál, es, cuál, es el cada, cada, cada signo tiene su su símbolo y la reina de copas es la sí, que es la está. madre, la que pela, etcétera. Ok. ¿Si se consabe? No. ¿Se mueve no la se se no se ve yo mucho. sí lo veo. Es yo sí lo estás veo. Como que, estás como que a la izquierda. Como que debes de ponerte más al centro. Ah, sí. Ándale, ándale, ándale para acá. Exacto, exacto. Ahí ya se alcanza a ver el ángel Chumuel. Sí, ahí vemos el ángel Chumuel. Oye, Oxlack, ¿me no, escuchas? Eh, no es la frase, sí, sí. yo soy amor divino. Sí, sí, te escucho. Eh, esto, bueno, nada más para decirte que. Ahorita se abrió mi puerta de mi cuarto, que estaba con seguro, además, se abrió y se cerró. O sea, te están espantando. Pues algo había de aquí en mi ¿Es? cuarto, pero ya se fue, al parecer. Es Néstor, es Néstor. El... Empezamos, Ajá. sí, soy barata. ¿Eres ¿Qué eres, barata? Es que dice, salió barata. Ah. Les digo de que pues es que eh, les dije, empezamos con poquito. El punto es este apoyar a Oslac para que pues se compre su caguama también, oye, por aguantarnos. No, Yo se la envío por correo. Ah, pues ya también está entrándole. Entonces una coca. Pero es ayahuasca, Esa ayahuasca. Es coca de no es? brazos, estoy, estoy, estoy tomando cerveza. Bueno, pues eso, eso va a irnos todos. Yo soy más de vino tinto. ¿Eres más de vino tinto? Sí, yo casi cerveza no tomo. Ok. Yo soy chelera. Ok, y tú, este Martín, eres cervecero carta blanca, estilo norteño. Eh, Porque eres... están baratos, nada bueno, más por eso. Ok. Sí. Entonces sí. Andy es chelera. Yo soy chelera también me gusta mucho antes era fresona y era de vino tinto y todo eso pero vengo de barrio. Yo soy acá ah. de San Maica la gente que sea de León San Maica. Ah. No ahí pero pues sales del barrio pero nunca el barrio sale de ti. Oh. Ah. Qué buena ah, Muy bien. Pues veo que les gustan mucho los tatuajes este. Y pero, al estilo norte. Yo... Martín de dónde eres. A ver, a, Witz, los, ¿a qué estabas diciendo, Ávila? Ah, que veo que voy al estudio. los te Tatuajes, pero tengan mucho cuidado te porque los tatuajes te pueden dar sida o alguna otra cosa y, te, y de hecho, el personas que se han muerto por ponerse un tatuaje. Okay, ok. Claro, este, por eso te enseño la aguja que es nueva, que la tinta está recién abierta eh, y tiene que ser un estudio que tenga las certificaciones adecuadas. No, es que de hecho la, la, la misma, luego la misma, es que también es la misma, la misma pintura. Como luego la pintura es tóxica, al momento que te inyectan este la pintura, mm. se contamina, se, te, se contamina con la sangre y eso es lo que luego te termina pegando a la enfermedad. Te perjudica. O sea, sí. Amigo, acabo de salir de, de, de una prediagnosticación al nunca... lupus. Cuando me toque me tocara nunca nunca escucharon este no sé si es historia real o, o, o quién inventó la historia pero del del bebé ¿Te lo de la pintura Ajá, sí que se de murió que según, por intoxicación sí o sea de que según esto un rey iba a recibir la visita del papa entonces le quería mostrar que le que dios le regaló un bebé divino y que lo pintaron este, con pintura dorada, y ya cuando el Papa vio al bebé, este, se sorprendió, pero luego yo se puso a llorar, y dijo, oye, este bebé está, está muerto, y hizo todo un escándalo, y vieron que se había muerto, porque en el Vaticano, según esto, vieron que estaba muerto, porque el bebé, este, realmente lo que tenía, pues era pintura, y que la pintura, lo que hizo fue que penetró la piel, se intoxicó el bebé Lo contaminó. y se murió. Sí. Muy bien. Y no fue necesario no que le picaran, como ponerle la, la pura pintura. Y le, se penetró la piel por los poros y su afección se murió. Se intoxicó. Muy bien, gente. Pues ahora sí, ya vámonos a, vamos a descansar. Que ya tiene sueño, eh, Awitz también ya tiene mucho sueño. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Eh, nos vemos el día, a, a lo mejor ya mañana, por en la transmisión, no sé, a ver si, a lo mejor sí, porque aquí hay un mensaje, un super chat, a ver. Para la lata de Heineken de Oxlack, besos a mi vida, Angie, ¿cuáles son tus redes? Ah, mira, Ger dice que cuáles son tus redes, Angie. Eh, ah, te digo que el, que el, que el, ¿cómo se llama? El, el madre esta que abría así fake, de hecho Súper. salía muy bélica, era, era encapuchada o con los lentes, o sea, una cosa era mostrar los ojos o, la, o los labios, pero no, no salía totalmente completa y lo quité. Pero, Pero, pues estoy como Angie Rocha en Facebook, nada más. Aquí apenas sabí este canal para poder chatear cuando empezó lo de. ¿Cómo se llama? Lo del de este. Anteriormente tengo otro de Angie Rocha. Ahí sí subí videos cuando me dedicaba al tarot y etcétera. Pero, pues no. No duré, o sea, me, me, me bajé porque no es mi profesión. Entonces yo lo hacía cuando sé, cuando me salvaron de estas muertes, porque sí te, te estoy diagnosticada con depresión, ya me están rediagnosticando, ya lo había comentado. Pero eh, fue cuando fue cuando llegaron estos seres. Y dije, bueno, lo voy a ocupar para ayudar, pero no es mi profesión como tal. Sin embargo, sí, sí, sí tenía pacientes en los cuales durante tres años fue eran muy acertadas las situaciones. Bueno, ahora sí nos vamos. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Redes, me eh, van a encontrar contigo. Buenas noches, Oslaca. Gracias, cosa, gracias por invitarme, Claro que sí, Agües. Claro que sí, Martín. Gracias por todo, la Cuídense, Angie. Bye. Seguimos en contacto. Un gusto, con Martín. El chat. Bye. Bye. Bye. Mucho gusto. Bye. Bye. Bye. Arigatos, hay más.